Buenas noches, bienvenidos a su programa favorito Relatos Paranormales Oxlack Antes, relatos oscuros Pero la verdad es que como este programa también se escucha por Spotify Y me acabo de dar cuenta Que cuando uno busca relatos oscuros eh, En realidad les manda a otro programa que se llama Relatos Oscuros en Spotify, así que, pues, yo veo que la gente se va a confundir. Y, pues, ¿no? El otro Relatos Oscuros que pueden encontrar en Spotify es una versión, es un homúnculo de Dross. Pobre, pobre chico, el que, no, no, no. Eh, bueno, es que hace igual, hace igual la voz de Dross, narra exactamente igual que Dross, pero obviamente como Región 4, ¿no? Entonces, no se vayan a confundir, eh, desde ahora, si ustedes escuchan que a este programa le llamamos Relatos Paranormales Oxlack, es simplemente para que la gente así nos busque en Spotify y nos pueda encontrar. Pero para todos ustedes, los cuates en redes sociales, es Relatos Oscuros. Segunda temporada con Oxlack y Andrea. Vienen con todo, con todos los temas paranormales y misteriosos aterradores de la historia. Conéctate ya en tu móvil para que puedas escuchar, ver todos los temas y las historias que están súper aterradoras aquí en Relatos Oscuros 2, 2, segunda temporada. Bienvenidos, buenas noches. Estamos, buenas. estamos ya entrando en la transmisión. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Buenas a todos, muy bien. Otra vez nosotros aquí, qué bonito volverlos a ver. Y hoy hay otro tema muy, muy chévere. <coughs> Sí, llega el día, eh, hay temas que siempre he anhelado platicar, hacerles videos y demás, pero como son tan extensos, son tan interesantes y los considero importantes, eh, mi próstata, prósta, próstata no, la próstata no, la procrastinación, la procrastinación, <ríe> es que pensé que la gente iba a decir que iba a próstata, pero no, no, no. procrastinación. Me hace no hablar de estos temas, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera durante 15 años he hablado bien del fenómeno OVNI. Entonces, este tema que es el de... ¿Cuál es el tema? Combustión ah. espontánea. Combustión espontánea es el tema de esta noche. Combustión espontánea. Nunca he hecho un video acerca de la combustión espontánea, ni había hablado de esto. Referiría haberme leído varios libros antes de poder hacer un tema para que ustedes aprendieran, sí. conozcan. Y pues no he acabado los libros, Andrea. Fue algo muy rápido que pensamos. Andrea, eso no se dice. Pero bueno. Es, es, pero porque, bueno, está bien. No, no, no. Estudiamos. Lo estu bastante. Estuvimos estudiando durante unas dos semanas. Digo no, que, digo no. que pensamos rápido el tema. Ah, sí, claro pero el libro los libros lo hemos sí, estado leyendo sí, sí, durante sí. unas sí. semanas lo que, no los hemos lo que acabado pensamos rápido fue el tema pam pam pan así sí. de una Sí, la estudiada ya llevamos bastante tiempo este Bien. en dos libros dos libros que vamos a consultar esta noche para hablar de la combustión espontánea uh -huh. es la ese jambo de sol gabinete de curiosidades médicas librazo librazo sí Ahí está, Gabinete de Curiosidades Médicas, jamba del Sol. Buenísimo. Se me ven mis uñas todas largas. ¿Por qué no me dices? A ver. Porque no pensé. ¿Y este otro? Fuego en el Cielo. Fuego en el Cielo. Tiene nombre de, un, de una película que habla sobre extraterrestres, el caso de Travis Walton, Fuego en el Cielo, pero no, no es lo mismo. Este habla no. sobre Combustión todos espontánea. los casos de combustión de combustiones espontáneas todos todos los casos todos los casos de combustión espontánea sí. Bueno, interesantísimo estos dos libros obviamente son muy amplios vamos a platicar vamos a empezar con la introducción a todos ustedes los vamos a introducir eh, para que les guste este tema Sí. Y desde el inicio, desde la primera punta, desde la puntita, vamos a introducirlos de la puntita del iceberg, porque esto es como un iceberg. La punta del iceberg es lo que conocemos, pero más a profundidad ya viene más grande, ya es una profundidad más amplia, donde caben cosas que no imaginamos, entonces a eso también vamos a llegar de a poco, para que ustedes no sientan este molestia, que ustedes se resbale completamente la, el conocimiento y puedan adentrarse a este mundo de la combustión espontánea. Sí. Primero, antes que nada, vamos a mandar saludos a Carlos Armijo. Carlitos. Un abrazote. Carlos Armijo, que estuvo a punto de morir por la picadura de una araña violinista. Le dejó el recuerdo ahí en su pierna. ¿Ya te tatuaste la araña? Esperemos Queremos que esté saber. bien. A, a Dalia Goretti, Dalia Goretti, que es eh, odontóloga. Dalia. Le mandamos un saludo a Dalia Goretti. Y a Oscar León, que nos apoya mucho, Oscar León, con Oscar. sus superchats desde Estados Unidos. Mi hermano, mil gracias por siempre apoyar este programa. A Paola, la reina de los morollos, Paola. que también nos apoya mucho con los superchats. Gracias, reina Paola, de verdad. Eh, toda la gente que nos apoya con los superchats es muy importante para que esto pueda sí. estarse presentando noche con noche y que nosotros estudiemos por días, por semanas, como lo hemos hecho ahora, ¿verdad? Uh -huh. Sí, perfecto. Pues bien, vamos a dar inicio a este tema de la conmoción espontánea, no sin antes darles el número telefónico para que ustedes nos llamen y nos cuenten alguna experiencia, algún dato, alguna opinión que tenga, tengan acerca de esta muerte tan extraña. ¿Quieres empezar con algo? Eh, no, comienza tú. Bien, voy a comenzar con un texto que me pareció muy bueno para iniciar este podcast o esta transmisión y de esto vamos a empezar la historia de la combustión espontánea. En los primeros años del siglo XIX, la creencia en la combustión humana espontánea era algo aceptado en toda Europa, se informó de muchos casos semejantes, particularmente ocurridos en Francia y Alemania. Los restos quemados de víctimas se encontraron con frecuencia, aunque no siempre, cerca de la chimenea. Los individuos quemados eran a menudo obesos y ancianos, y por lo general mujeres. En ocasiones solo habían quedado algunos huesos quemados y un montón de cenizas. Un tisne grasiento cubría los muebles de la habitación. Algunas veces se percibía un olor repulsivo mientras ocurría la combustión. Por lo general, durante la noche, extrañamente, los pies del cadáver, con las medias y los zapatos sin quemar, se encontraron intactos en algunas ocasiones. Algunos creían que las ropas de las víctimas podían quedar en mientras que el cuerpo era reducido casi totalmente a cenizas dentro de ellas. Pero en realidad esto no ocurrió nunca. Otro aspecto de la mitología es... Otro aspecto de la mitología de la combustión espontánea era que el agua no apagaba las llamas, sino que en realidad las avivaba. Para la gente que no sabe qué es la combustión espontánea, bueno, es una muerte extraña. Este libro nos habla desde el siglo XVII, es decir, eh, 1600, 1630 y tantos, nos habla ya de una, de una primer eh, víctima de la combustión espontánea o espontánea más bien del primer registro que, que tienen en Europa de una muerte extraña, una muerte en donde el individuo se consume, se inc incinera eh, desde su propio vientre y se quema en su totalidad, algunas veces solamente dejando los zapatos intactos y curiosamente la ropa, los muebles y donde se encuentra esta persona no se quema no solamente se quema la persona hasta las cenizas. Oscar Leo nos mandó 10 dolarotes, dice Superchat, para que sigan empezando con la puntita, <risa> la, con la puntita del iceberg. Yo no sé qué se imaginaron ustedes, yo estaba hablando ah, yo de no la puntita. Otra cosa. De... ¿Qué, ¿Qué te imaginaste? No, no, nada malo, nada malo. Yo hablaba de la puntita del iceberg cuando empezamos oh. esta transmisión. Entonces, esa es la combustión espontánea, muertes de personas que se queman sin ningún eh, líquido, sin, ningún, eh, sin algo flamable, simplemente donde estén sentados, donde estén dormidos, estas personas se queman al grado de quedar solamente cenizas. Muy bien. Así es. Yo tengo un dato muy interesante de este libro y es... A ver, ¿dónde está? Bueno, quiero decir es que en 1635 aproximadamente fue cuando en Dinamarca, estamos hablando de Europa, ahí es donde se genera este conocimiento sobre conmoción espontánea, donde sucede un primer caso, y este primer caso es con un chico granjero que eh, solía emborracharse bastante. Vamos con la primera. Eso es ¿no? lo que dicen, ¿no? Que supuestamente todo eso es quizás debido al alcohol en la sangre no es, es porque en el siglo 17 todos los casos que comenzaron a registrarse era de gente alcohólica de borrachines sí. cuál era el dato que nos querías decir aquí hay una parte del libro muy interesante y dice eh, Hacia los primeros años del siglo XX se habían descubierto supuestamente seis condiciones preliminares esenciales. De acuerdo con los investigadores de la época, sin estas seis condiciones preliminares esenciales no se podía producir o al menos no solía producirse el fenómeno de la combustión espontánea. Estas condiciones esenciales no habían cambiado en número, en número ni en naturaleza, desde el año 1938 ni tampoco hasta el presente, y son las que siguen. La víctima es un alcohólico crónico. La víctima es una mujer de avanzada edad. Siempre hay una lámpara u otra fuente de ignición que puede haber dado origen al fuego. Algunas veces la fuente de calor es un hogar que nunca faltaba en las eh, la fuente, espérate. La fuente de calor es un hogar que nunca faltaban las habitaciones de las casas hasta hace cosa de unas tres décadas, poco más o menos. La víctima es una persona robusta, eh, la víctima es una persona solitaria o al menos muere en soledad, y la víctima habitualmente fuma en pipa. Esas son las condiciones. Sí, fíjense, es, esto desde el siglo XVII, personas obesas, personas sí. alcohólicas, Mujeres ancianas que acostumbraban a fumar pipa y también que están en soledad. Sí, es curioso porque, porque des, solas. desde el siglo XVII, claro, estamos uh -huh. hablando de 1600, hasta la actualidad eh, se presenta en con estas condiciones, es decir, no ha cambiado. No hay un registro de combustión espontánea en alguien muy delgado, en alguien que... Bueno, hay un caso de una persona que no consumía alcohol, ya más adelante lo platicaremos. Y nuevamente vamos con mujeres eh, ancianas y también que están en soledad. Sí. Esto es extraño. Si ustedes, alguien de ustedes es gordito gordita, si les gusta fumar, si les gusta tomar, si están escuchando este podcast o están viendo esta transmisión solos, eh, yo les recomendaría que no se excedan. Porque sí. los primeros casos en 1600 fue precisamente por personas que se excedían al tomar. Esto en las tabernas, en casos de Noruega, Dinamarca y Alemania. Comenzaron a suceder estos donde las personas decían que eh, quien había ingerido bastante alcohol, de pronto le salían llamas por la boca. Y después de salirle llamas por la boca, comenzaban a incinerarse, eh, terminando completamente en cenizas. Algunos de estos casos, eh, en su gran mayoría, quedaba el cráneo y quedaban los calcetines y zapatos de la persona consumida. Eh, y todo el resto del cuerpo en, en cenizas y en líquidos. Sí, yo tengo esos datos. A ver, cuéntanos. Dice. Siempre hay un residuo de cenizas gracientas cuando pasa eso. Cenizas gracientas. El recientes. cuerpo se consume casi por completo. En general, las extremidades se salvan de quemaduras serias. Las manos y los pies, y a menudo también la cabeza, no son consumidos. Ah, ok. Exacto. La cabeza y los calcetines y zapatos no son consumidos. Entonces, si tú eres una persona gordita, solitaria, que gusta de to, fumar pipa, que de vez en cuando te echas tus alcoholes, eh, cómprate unos zapatos bonitos, unos calcetines también bonitos, <risa> caros, eh, porque si llegara a suceder este fenómeno, pues al menos... Al menos que, que lo vean con los zapatos buenos. Claro, eh, dirían, eh, esta eh, persona era una persona eh, intachable, una persona de, de calidad humana y también de, este, de alguna muy buena... Eh, ¿cómo se llama? Clase social. Uh -huh. Entonces, ese es el consejo. Si ustedes no quieren dejar de tomar y no quieren de fumar, que dejar de fumar pipa, entonces comprense los zapatitos buenos y los calcetines también, porque es lo único que va a quedar. Sí. Eh, hay una historia de un hombre que estando en una taberna había consumido demasiado alcohol. Esto igualmente en Europa, desde esas fechas se comenzaron a registrar estos casos y la persona de pronto comenzó a, a echar lumbre por la boca, abriendo la boca y comenzándole a salir el fuego. La gente decía que este fuego casi no era visible, que era una llama azul y que esta llama azul eh, estaba consumiendo su carne. Lo que hicieron fue tratar de apagar este fuego, le echaron agua en la, en la, en la boca oh. y así pudieron apagar este fuego. Eh, la persona todavía quedó con vida, quedó consciente y decidió irse a su casa que estaba a algunas calles de donde se encontraba la taberna. Pero saliendo a la taberna dio algunos pasos y cayó tendido sobre el piso con la boca abierta y con el humo saliendo de su interior. La combustión espontánea había hecho eh, eh, había causado la muerte de esta persona. Okay. La gente comenzó a tener mucho miedo en, en este, este siglo XVII y XVIII, porque en toda Europa comenzaron a suceder estos, sí. estos acontecimientos. También yo creo que en esa época, digamos, se comenzó este fenómeno, Vamos a hablar más adelante sobre si es verdadero, si es falso. Ustedes opinarán y demás. Alguien aquí pregunta, ¿pero y por qué se queman? ¿Y pero ¿Y por qué? También vamos a, a ver algunos estudios. A, a Yo lo, tengo un caso muy bueno que, que examinaron a un, a un tipo que le dio eso. Okay, y, okay. Tenía, y tenía varias cosas en la sangre. Lo vamos a, a platicar exactamente. Entonces, me parece que el primer eh, causante de esto era el tipo de alcohol que se consumía en aquella época y en aquellas regiones del mundo, eh, Dinamarca, Noruega, Alemania, Francia, son lugares en donde el clima es bastante frío y donde pues acostumbran a beber alcohol con bastantes grados, ¿no? Sí, y yo sí. creo que en esas épocas pues era mucho más fuerte el alcohol, sí. bastante más fuerte. Sí, sí, sí. Sí. ¿Quieres platicarnos de, de un caso? Mientras... Eh, quiero platicar de un caso que era, eh, en el 2006, dice, el alcalde de una pequeña aldea del centro de Francia no tuvo noticias sobre uno de sus vecinos durante 48 horas. Un hombre divorciado de 57 años de edad que vivía en la asistencia social. Era adicto al alcohol y al tabaco de temperamento violento y carente de habilidades sociales. La puerta de la casa estaba cerrada por dentro con las llaves todavía en la cerradura, haciendo imposible abrirla desde el exterior con otra llave. ¿no? El cuerpo fue encontrado cerca de un montón de periódicos, una silla de paja y otros objetos. Algunos estaban quemados, pero otros solo estaban ennegrecidos con hollín. La silla de paja estaba intacta. En, en el análisis toxicológico del forense, confirmó una concentración de alcohol en la sangre de 3,20. ¿Te imaginas? 3,20 grados de alcohol. ¿3,20? Sí. No, no entiendo. O sea, ¿Eso es mucho o es poquito? Pues no sé. Sí. Creo que es mucho. Es que aquí también me están diciendo que en aquella época, bueno, estás hablando ahorita de un caso del 2000 en adelante, sí. pero dicen aquí, por, por ejemplo, que en aquella época no se medían los grados del alcohol. Eh, no sé tampoco el proceso del alcohol, sí. ni tampoco qué tenga que ver los grados del alcohol o cómo se eh, manifiesta esto, pero seguro que estaba fuerte, ¿no? Eso sí. es segurísimo. Sí, sí, sí. Dice el cuerpo no contenía otros materiales inflamables ni otros xenobióticos. Algunos trozos de la ropa y de una manta que le cubría presentaron etanol. Eh, tolueno, octano, benceno y etilbenceno. Cantidad muy baja. Estas pequeñas cantidades de hidrocarburos son suficientes para justificar una autoinmolación o un homicidio. La autopsia ocurrió post-mortem pero era imposible determinar la causa exacta de la muerte. No se encontró gine en la tráquea o en los pulmones y tampoco carbox carboxiemoglobina. Resultado de una intoxicación por monóxido de carbónico o cianuro en la sangre. La investigación policial no fue concluyente, pero dicen que no fue un homicidio. Ok, estamos hablando de un caso... Y tengo la foto del señor. ¿Quieren verla? <risa> A ver, o sea, ¿se, ¿se quemó completamente? Sí, está quemado quemado. A ver, vamos a ver. Vamos a ver no, la no. foto. Vamos a compartir pantalla para que la gente vea la foto. de la Esta foto. persona que se... Eh, que murió quemada. Una combustión espontánea. Sí, así es. Ahorita nos manda la fotografía. Ya la mando. Ya la mando, ya la mando. Eh, saludos a Smoke, Tenosh, a Ghost the World, también a Silvia Gómez... Dice Jacqueline Márquez, la tasa de alcohol permitida en España es de 0,25 en aire aspirado o de 0,5 de alcohol en sangre en conductores normales y ciclistas. Listo, no entendí cuánto es eso, Jacqueline Márquez, pero, pero bueno, gracias por ese dato de España. Vamos a ver ahora aquí la fotografía de eh, esta persona. Uy, Qué fuerte imagen. Sí, sí. Nos van a censurar. <risa> Oye, esto está muy fuerte. Este es, pero es... lo extraño es que, mira que el tipo, o sea, su torso pues está. Pero se, se quemó. O sea, yo, yo conocí la combustión espontánea, pero jamás había visto una imagen moderna. Estás hablando de un caso uh -huh. moderno sí. y, y estamos viendo una persona completamente hecha cenizas. Sí, sí, sí. No, no, no se ve ahí la carne incluso roja, eh, es una imagen sí. muy fuerte. Uy, sí, fuertísima. No sabía que existía esta fotografía, ni este caso. Está fuerte, pero bueno, sí. la gente se puede dar una idea uh -huh. de cómo es que terminan o se encontraron a las personas. En este caso, como notamos, eh, la mayoría de, de las extremidades están completamente en cenizas, el torso aún eh, se encuentra con volumen, pero completamente achicharrado. Sí. Y lo que se ve más, eh, por lo que se ve menos, más bien, menos quemado es el cráneo. No podemos ver ahí los zapatos, como en todos los demás casos eh, pero sucede. Pareciera que se le hubieran achicharrado las piernas, ¿no? O sea, no se le ven las piernas, sino como el tos y la cabeza. Sí, como si fuera papel quemado, simplemente sí, sí. así. A ese grado es que terminan. Sí. quemadas las personas y lo extraño y por eso es que poco a poco se va conociendo si fue un caso de combustión espontánea o no, porque hay indicadores que, que, lo, que lo mencionan y pueden distinguir sobre si a estas personas los incineraron o fue un caso de combustión espontánea. En este caso vemos también que alrededor de donde está el cuerpo no hay cosas quemadas, no. simplemente es el cuerpo quemado. Porque si ves ahí, se ve una silla y no está quemada. Sí, quemado. el piso eh, hay como una puerta y todo eso, mm -hmm. y no se ve quemado, ni se ve humo. Eso, sí. o sea, como que el hollín, no, no quedó el hollín, no se ve la mancha, simplemente un cuerpo carbonizado. Esto de, de la combustión espontánea fue por un, eh, un, un anatomista en aquel siglo XVII que se llamaba Bartolín. Él fue quien le interesa este caso del joven que se murió por una combustión espontánea y decide tocar el tema. Sin embargo, sin embargo, en esa época, pues obviamente no había tanto conocimiento y se creían muchas cosas extrañas, así que este anatomista, a pesar de que en aquella época, pues era, digámoslo así, un científico, eh, pues manejó la combustión espontánea de una manera que... Pues a muchos hacen dudar sobre su veracidad. Voy a leer un poquito aquí que dice Bartolín, quien descubrió la circulación de la linfa, fue uno de los principales anatomistas del siglo XVIII y un temprano defensor de William Harvey. Sin embargo, escribió también una monografía sobre el unicornio y sus usos medicinales. Uh -huh. Y en las oscuras páginas en latín de su colección de 600 hallazgos anatómicos, curiosos e informes de casos, pueden encontrarse los relatos más asombrosos. Bartolín escribió sobre el parto por la boca. a siameses con cabezas de animales. Y una vaca preñada con 40 perritos. Uy. Digamos benévolamente que tenía una tendencia a la credulidad y su gran interés por los monstruos y los casos extraños en ocasiones era más fuerte que él. Es decir, este hombre recopiló casos como estos que escucharon de parto por la boca. Raro. Eso sí, <risa> eso eso, no, sino, eso no se puede, ¿no? No eso se no puede, existe, parto ¿no? por la boca, pero no sabemos. Y es que a raíz de los sucesos es como se crean las leyendas. La combustión espontánea comenzó de esta forma porque las personas creían en, en aquella Europa antigua que era el mismísimo diablo que hacía que murieran estas personas alcohólicas por una combustión venida desde el infierno, por eso salía la flama desde su interior, era la lumbre del satanás, del maligno, por eso también eh, habla aquí que Bartolín pues era demasiado crédulo y todo esto comenzó a recopilarlo, pero él tenía un, una meta fija y era el de saber si había más casos de combustión espontánea. Sí. Hoy en día se conocen más de 200.000 casos de combustión espontánea, ¿te imaginas? mil 200 casos. 200.000 casos, casos de combustión espontánea, y ya hoy en día, desde el 2016 más o menos, ¿la Interpol ya acepta esto como, la acepta ya la combustión espontánea en sus casos? Bueno, es que hay que pasar por toda la historia, porque en sus inicios pues era algo extraño, después fue estudiado, después fue negado diciendo que esto sí. era charlatanería que no existía sí. después nuevamente vinieron más avances eh, científicos en la medicina y fue nuevamente retomado el caso de la combustión espontánea sí. y esto le da, si no veracidad le da sí una importancia y nuevamente llega a, al momento por ejemplo donde personas como Charles eh, Charles Charles el de los el libro de los el, el que tuvimos Charles ¿El ¿De las brujas? No, el otro. Charles mm. Charles qué? Charles Ford. Charles Ford, el que escribió el libro de los condenados también habló sobre casos de combustión espontánea. Y es ahí donde comienza a deformarse nuevamente en la historia porque otros personajes entusiastas de fenómenos extraños comenzaron a adjudicar que estas combustiones espontáneas debían de ser producidas por seres extraterrestres, por demonios, por entes, y no van a, a, a, a creer todas las demás cosas que les tengo por decirle eh, sobre qué consideraban que ocasionaba la combustión espontánea. Ahí nuevamente se va para abajo la credibilidad de que esto sucediera, y ya para el 2000, el último reporte de una combustión espontánea fue en 1993 y después salta hasta el 2000, son los casos que Andrea nos está platicando sí, y que ya nos sí, mostró. Sí. Sí. Está fuerte la imagen que, que nos traías. Y bueno, ella, por ejemplo, dice que actualmente se considera real la combustión espontánea. Sí, ya la Interpol ya aceptó que, que la combustión espontánea existe. O sea, ¿te imaginas? Y es que hay casos eh, eh, por ahí de los 70s y 80s, donde se tomaron registros fotográficos. Sí, de bastantes personas, ¿no? Hay bastantes exacto, casos. Exacto. Y esas fotos son las que le dieron también fortaleza a que esto realmente pasa, porque hay fotos donde se encuentra la silla, sillas como mecedoras, sí. y se ven solamente los pies de las personas, sí. con los zapatos puestos, pero todo completamente calcinado. Sí. Aquí hay una parte importante sobre cómo es que una persona se puede quemar de pronto. Que, que esto produzca un fuego interior. Dicen que las personas que consumen mucho alcohol, por ejemplo, que están cerca de velas o de una fuente de, de lumbre y eructan o se echan una flatulencia, crean una combustión que se mete en su interior no, se mete en su interior de adentro, profundo. Bastante etanol. <ríe> y ¿Metano? entonces ahí es donde comienza la combustión, uh -huh. por dentro. Sí. Eh, pero viene a raíz de una fuente, siempre tiene que haber una raíz, eh, una fuente de, de fuego que esté cerca para que la lumbre se introduzca al cuerpo. Es decir, todos estos casos que hemos mencionado, en todos los casos que existan de combustión espontánea, Hubo una pipa, o hubo un cigarro, o estaba la chimenea cerca. Bueno, pero pues yo tengo un caso de cómo me explican ustedes qué le pasó a un bebé. Ah, caray, ¿tienes un caso de una combustión espontánea a un bebé? De un bebé. A ver, cuéntanos. Bueno, les voy a contar. ¿Cómo puede ser? O sea, ahí ya está. Ahí ya es bien raro. Ya es difícil, claro, porque se cree porque. que solamente los alcohólicos exact son los que se prenden. Exactamente. Y le ocurrió a un bebé. A ver. Dice. El caso del bebé de 11 meses fue recogido en el Daily Telegraph de Londres. Eso es un periódico, ¿cierto? Sí. El 4 de enero de 1939. Y es interesante observar que el relato describía la incineración del niño como provocada por combustión espontánea. El niño Peter Sitton se hallaba en su cama y se suponía que estaba durmiendo cuando un visitante, Harold Edwin, Amigo de la familia, escuchó unos gritos de terror y corrió escaleras arriba hacia la habitación de la cual Peter dormía. Pero el señor no pudo auxiliar al pequeño Peter. Dijo al testigo que acababa de abrir la compuerta de un horno que se sentía como un horno al cuarto. Ajá. Una masa de llamas fue escupida hacia afuera, quemándome la cara y empujándome hacia atrás, a través del vestíbulo. Resultaba humanamente imposible sacar a Peter de allí. Entonces, imagínate. O sea, simplemente dejaron al niño y de pronto se quemó solo, se sin quemó que solo. hubiera ninguna fuente de fuego, sí. se prendió. Ah, bueno, ahí hay una explicación para eso, que es de las cosas extrañas que, que tienen que saber sobre combustión espontánea y que no la encuentran en ningún otro lado más que en libros, por eso es tan importante que nos apoyen con sus superchats para que nosotros sigamos sí. comprando libros. Y ahorita voy a decirle, a Andrea, cómo pudo haber pasado eso. Porque hay aquí algunas teorías o hipótesis de algunas, eh, algunos médicos sí. que dicen cómo es que puede haber una combustión espontánea. Pero ah, bueno, bueno, y con, eh, voy a contarles la última cosita del, del caso del bebé. Entraron los bomberos y obviamente encontraron el cuerpo del bebé calcinado, pero obviamente sus manitos y sus paticas estaban bien, o sea, todo estaba bien. Ah, ya El creo. cuerpo del bebé era el que había emanado ese calor y casi había quemado al vecino y todo eso, pero los bomberos testificaron de que era el cuerpo del bebé lo único que, que se había quemado. O sea, ajá, las manos y los pies quedaron. Sí. es... es... Exacto, y es ahí donde... Su carita se quemó, pero dicen que los brazos y, las, y los pies se habían quedado intactos. O sea, el cuerpo del bebé fue el que se quemó. O sea, de ahí salió la sí, llama. Sí, sí, de ahí salió la llama. Uh -huh. Es por eso que se dan cuenta que es combustión espontánea, porque quedan las extremidades. Exactamente. Y dicen que no había ninguna fuente de calor, no había nada cerca que pudiera eh, hacer la llama, o algo así, un corto, algo que genere un corto, no. Que solamente estaba el bebé. Yo he visto personas que... Hacen estos juegos como de que se echan una flatulencia y se prenden ¿Y con se un encendedor, prende? ¿no? Y se ¿Para que, Y sale fuego, obviamente, de la flatulencia. No he visto si lo hagan lo mismo con eructos. Que erupten y, y que prendan un encendedor para que salga fuego de la boca. No sé si eso sea posible. Sí. Pero... ¿Quién sabe si eso sea posible? O sea, debemos tener cuidado porque... Puede ser que efectivamente sí se prenda, no sé si eso suceda, la verdad, pero yo he visto videos ¿eh? que, que se echan una flatulencia y se prenden. Entonces, imagínense que ese fuego se, se les meta y que adentro tengamos, pues, algunos químicos sí, que hagan que sí. nos podamos sí. prender. Sí, nomás, o sea, nomás uno pensando la cantidad de comida que ingerimos y eso se fermenta. ¿Te imaginas? O sea qué cosas, se fermenta, el claro. estómago mismo puede aguantar eh, esas, esos ácidos eh, yo imagino que cuando ya el cuerpo no aguanta más, eso se prenderá, ¿no? Oscar, o sea, imagino que generará Oscar nos manda 5 dólares dice Oxlac, super también mandó superchat, super superchat onda bebé, sí, super chat, gente Sangre. por favor, échenos la mano con los superchats, dice Carmen Almanza yo vi un libro de combustión espontánea y ahí decía que no tenía nada que ver el alcohol y las extremidades y el colchón no se quemaban. Las extremidades y el colchón no se quemaban. Sí, hay, hay diferentes hipótesis sobre combustión espontánea. ¿Qué libro era? La primera la primera que estamos hablando era sobre los alcohólicos, porque ahí fue donde se comenzó sí. estas historias y donde se le veía a las personas que sacaban lumbre de la boca, eh, fuego azul, de color azul. En las combustiones espontáneas de los 70s, 80s, 90s y el 2000, solamente se han encontrado las extremidades y es por eso que se cree que, que fue una combustión espontánea, porque la gran mayoría eran personas que estaban fumando, incluso dejaron su cigarro todavía en el cenicero y se cree que el estar fumando causó este fuego interior y terminó por consumirse todo el cuerpo por completo y dejan una sustancia amarilla olorosa que es la grasa del cuerpo la cierto? grasa verdad la sí, grasa del, del cuerpo sí. y también en uno de los casos hablaba sobre que en la habitación no había nada quemado solamente el cuerpo pero que se habían derretido algunas velas es decir el cuerpo genera un calor tan intenso que desintegra el organismo, toda la piel, todos los músculos, hasta el hueso lo desintegra y el calor es tan fuerte que hay cosas que se derriten, pero no se queman, es decir, no hay lumbre en una combustión sí. espontánea, solamente hay una fuente de calor tan intensa que puede calcinar sí. la grasa del cuerpo y el cuerpo completo y algunas cosas que, que se puedan derretir en el Sí. en la habitación voy a contar el caso de una chica que se llama Jacqueline que me impresionó bastante y es este Jacqueline era una adolescente de 17 años que estudiaba en el Holton Technical College en Inglaterra, según sus profesores era una chica alegre, muy popular y trabajadora, el 8 de enero de 1985 Jacqueline como la conocían estaba charlando desenfadadamente con sus compañeros de clase en uno de los pasillos del colegio, cuando de repente le dijo a una de sus amigas, Karen, que empezaba a sentirse mal y que tenía una sensación de ardor en la espalda. En una entrevista a la BBC, Karen dijo que hubo un olor como a fuego, y comenzó a gritar, pidiendo ayuda, diciendo que, estaba, que se estaba quemando. No vimos fuego en sus vestidos, pero cuando se lo arrancamos, vimos que por debajo de la ropa estaba ardiendo. Profesores y alumnos pudieron apagar el fuego con toallas mojadas y la llevaron rápidamente al hospital. Tenía un 18% de su piel quemada. Dos semanas después, más tarde, moría a causa de las quemaduras. Ese fue el caso de una chica. ¿Eso cuándo fue? De 17 años, en 1985. En el 85. Uh -huh. Gracias, Paula Reina Moroya. Dicen que Maru dio un chat. Le mandamos un abrazo a Maru. La verdad es que no apareció aquí en en los comentarios se pone de color azul, no apareció el super chat, no sé por qué, o no sé desde qué canal lo esté haciendo, pero le mandamos un abrazo, gracias por el super chat, Maru, no, no apareció aquí, por eso no, no te eso? mencionamos, no creas que uh -huh. no te queremos, al, contrario, sí, no al apareció. contrario, nos gusta mucho que estés aquí con nosotros, todas las noches, Paola Reina de los Morollos, nos manda dos dólares, dice Morollos, pongan su like o saco mi guillotina, Paola Reina de los Morollos, eh, dice Ana del Carmen, ¿qué pasa No me avisa el YouTube, ya cuando veo ya tienes 20 o 30 minutos después, también los likes no los pone cada vez que veo una repetición, no está mi like. Activa la campanita. Eh, eso pasa Ana del Carmen, ya hemos hablado muchos, muchas veces sobre eh, que estoy en Shadow Shadowban en todas mis redes sociales y eso es lo que ocasiona, no les avisan, simplemente y pues por eso estoy muy triste y por eso eh, a veces no tengo tantas ganas porque es el Shadow Bank que tengo el que me pone muy mal. Tengo una historia eh, también de aquella época, estamos eh, intercambiando algunas historias modernas y otras antiguas, porque de eso se trata más la combustión espontánea, ya que las investigaciones que se han realizado no han arrojado resultados eh, contundentes, para poder explicar, por eso sigue siendo un misterio, sigue siendo un fenómeno extraño. Aquí esto fue en, en el siglo XVIII ya. En la mañana del 14 de marzo de 1731, una doncella fue a despertar a su ama, la condesa Cornelia Bandi, en la casa que poseía en Cesena, Italia. La condesa no respondió cuando la doncella le llamó. Su lecho estaba vacío. La horrorizada doncella vio en el suelo a un paso de la cama un montón de cenizas que incluían las piernas de la condesa uh -huh. con las medias intactas, así como su cráneo y tres dedos en en ennegrecidos. No se había quemado ninguno de los muebles de la alcoba, ni siquiera la cama ni las sábanos, sábanas, pero algunas velas en la mesita de noche se habían derretido. La habitación estaba llena de un hollín grasiento y gediondo y el suelo estaba embarrado con una sustancia húmeda, espesa y pegajosa. La parte inferior de las ventanas estaban cubiertas con un líquido amarillento de aspecto y olor repulsivo. Junto al montón de cenizas había una pequeña lámpara de aceite vacía. Una hogaza de pan en la despensa estaba negra de hollín y varios perros se negaron a comerla. La condesa, dama de hábitos sobrios y moderados, solía bañarse, solía bañar todo su cuerpo periódicamente con alcohol, alcohol alcanforado. Esta costumbre peligrosa se consideró desde luego como el origen de su mayor combustibilidad. Eso le pasó a esta condesa que se bañaba en alcohol adulterado, digo, alcohol oh. alcanforado. ¿Qué es alcohol alcanforado? ¿Sabes? Alexa, volumen 7... Nunca había escuchado ese término. Alexa, volumen 7. Alexa, ¿qué es alcohol alcanforado? Aquí tienes una respuesta que he traducido de reference.com. El alcohol de alcanfor es una tintura tópica que contiene el ingrediente activo alcanfor en una base de alcohol y agua purificada, según drugs.com. Se usa en el tratamiento de afecciones como la artritis, el dolor muscular y articular y los esguinces. Esta solución es solo para uso externo. Ah, ya, este alcanfor es como que te lo untas o te frotas la parte que te duele, que mm. tienes verrugas, que tienes herpes, que tienes chancro, y con esto el alcohol alcanforado te lo va quitando. Si tienes ahí ladillas, te puedes untar alcohol alcanforado y se te va quitando, las arranca, las se saca. Queman. Se emborrachan, si no. Se, se emborrachan sí. y, y se pierden, ya no, saben cómo, ya no saben cómo llegar. A, tu, ya no. a la parte, a la parte íntima, ya no saben cómo Intentan llegar. Intentan llegar, pero ya están casi y, que se caen. Que se caen, sí, el alcohol alcanforado. Entonces, esta dama, condesa, pues tenía esos hábitos, como vemos, eh, el, la grasa o esta sustancia grasienta, amarillenta, maloliente, pues nos habla de una persona bastante obesa sí. o con bastante grasa. Sí, sí, sí. También estaba ahí una, una este, bueno, donde se, prende, donde se prende fuego, que es como una, ¿cómo se llama? Bueno, eso. No. Ahí estaba eso y ella <ríe> prendida, bueno, ella untada con alcohol alcanforado, pues tenía todas las condiciones para que le sucediera eso. El resultado fue que solamente dedos ennegrecidos, sus extremidades y sin ningún otro objeto quemado. A la señora esta le había pasado una combustión espontánea. Una lámpara, gracias, una antorcha, una, una lámpara. Antorcha. Gracias, una lámpara, exactamente. No era una lámpara, pero eso, eso quise decir, una sí, sí, lámpara. Ahí tenemos esa historia de 1700. Ahorita vamos a pasar a lo que los primeros investigadores o en, científicos o médicos comenzaron a, a decir sobre qué era lo que producía la combustión espontánea. ¿Las teorías? Sí, hay algunas hipótesis aquí en este libro. ¿Leíste, para yo decirlo, la, a ver, el a ver, efecto mecha? A ver, tú cuenta las que tienes. Y bueno, eh. dicen, dicen que una teoría se llama el efecto mecha. Fue, fue, fue, fue propuesto por el doctor G. Forense del Instituto Criminalista de California en el año 1965. Esta teoría se basa en el hecho de que la ropa de la víctima funciona como una mecha que se enciende a través de un foco ingio externo cercano. El fuego de la ropa quema la piel y la grasa corporal humana, la cual es absorbida por la ropa. De esta manera la ropa funciona igual que una mecha en una vela y de esta manera puede permanecer encendida durante horas. La eh, teoría de la mecha. Se llama la, el efecto mecha. El efecto mecha. ¿Lo, ¿Se produce cuando qué? <risa> no pusiste atención. A ver, ¿se produce cuando qué? Dice. No lo vas a volver a leer. ¿Sí? No. Solo... Dice, el fuego de la ropa quema la piel y la grasa corporal humana, la cual es absorbida por la ropa. De esta manera, la ropa funciona igual que una mecha en una vela. Ok, pero aquí curioso, está hablando de que la ropa es como si fuera la mecha y también se habla de que pues la ropa no queda quemada. Pues hay casos, ¿no? Exacto, es que ese, ese es el problema y por eso es el misterio, sí. porque no se en sabe. En unos sí y en otros no, en porque por, el, por ejemplo, de la esta chica Jacqueline de 17 años dicen que su ropa no se estaba quemando, que ella sentía, era el fuego arder, y cuando le quitaron su ropa, ella empezó a emanar humo y a carbonizarse. Vamos a ver otras de las hipótesis para entender por qué puede ser que sucedan estas cosas, ¿no? Uh -huh. Dice, durante los siglos XVII y XVIII, la mayoría, parte de los escritores, se basaban en la simple hipótesis de que la saturación de alcohol hacía que el cuerpo que lo ingería fuera inflamable, o sea, por alcohol, simplemente por alcohol pero el fisiólogo francés Julia Fontenelle puso en tela de juicio esa teoría cuando trató de incendiar trozos de carne que habían dejado inmerso en el alcohol y vio que no se quemaba. El médico alemán FJA, que escribió una tesis doctoral sobre la combustión espontánea en 1848, sugirió que dentro del cuerpo surgían corrientes eléctricas reduciendo uh -huh. el agua del mismo a hidrógeno y gas oxígeno, el gas de oxígeno e hidrógeno resultante muy inflamable, podían ser incendiados fácilmente por una chispa eléctrica, o sea que por una corriente eléctrica que pasara en el cuerpo, eh, mm. transformaba el oxígeno en hidrógeno muy inflamable, y con cualquier chispita de algo podían incendiarse desde dentro. Otro escritor de tesis, el doctor B. Frank de Jontinga, Tinga, crea que el cuerpo del borracho habitual se impregnaba con compuestos que contenían fósforo, que lo hacían inflamable. Esta hipótesis habla de fósforo. Eh, de alguna forma los consumían, de alguna forma que alguna bebida tuviera fósforo y que esto fuera el causante de que se prendieran. Esta teoría fue recibida con gran respeto, incluso fue aceptada por Magnus Suss en su famosa obra Alcoholismus Chronicus, uno de los textos clásicos sobre la adicción al alcohol. Algunos fisiólogos franceses afirmaron que un elevado contenido de grasa podía hacer que el cuerpo fuera más fácil de inflamarse, otros que el calor interno podía ser producido mediante electricidad estática cuando los componentes de la sangre se frotaban entre sí, es decir, Gente demasiado obesa, gente con demasiada grasa, podrían de pronto eh, crear una estática y poder ser inflamables, poderse quemar con tanta grasa, o sea, los que estuvieran panzoncitos, gorditos, podían incendiarse. La hipótesis del famoso cirujano francés Guillaume de Braul es un modelo de claridad al lado de estas especulaciones infundadas Duprey de Duprey Tren. Negó que el alcohol aumentara la, combustibil la combustibilidad, lo que hacía era volver a la víctima semi-letargada y poco cuidadosa con el fuego. Una vez que las ropas del individuo se habían incendiado, la grasa del cuerpo se fundía, avivando una combustión lenta y particularmente completa de todo él. Las conclusiones de Duprey se avienen con la explicación moderna del efecto de vela, es lo que estabas hablando, ¿no? Sí. Eso es exactamente lo mismo. Otro incrédulo fue Juan Jacobo Berzelius, uno de los fundadores de la química moderna. Berzelius no se dejó impresionar por el torrente de investigaciones de segunda clase sobre la combustión espontánea que emanaba de las universidades alemanas y francesas. En un comentario que presentó a la Academia de Ciencias Suecas, declaró su escepticismo sobre estos sucesos milagrosos y concluyó que, serían, que sería aconsejable no establecer teorías para explicar este fenómeno hasta que su existencia haya sido probada de manera irrefutable por científicos sin prejuicios. Muchos de los combustionistas posteriores se hubieran beneficiado con el estudio del veredicto del gran químico. Exactamente a estos personajes que estudiaban la combustión espontánea se les llamó conv combustionistas. Combustionistas. combustionistas. combustionistas. Como ahora lo hay de ufólogos que hablan sobre los extraterrestres y naves espaciales y demás, en aquella época el tema de la combustión espontánea era tal que comenzó una histeria colectiva en Europa. Muchos tenían miedo de morir quemados. Ya hemos hablado de que, las, eh, de que estos fenómenos sucedían en aquella edad, en aquella época, porque no había más que chismes, no había más que relatos. Entonces las personas eh, causaban histerias colectivas por todo. Incluso hubo una histeria colectiva que después hablaremos eh, seguramente a profundidad sobre una, un baile, un baile de la muerte, de que personas comenzaron a bailar hasta morirse. Sí, Entonces en sí, algún sí, momento sí. vamos a platicar sobre las histerias colectivas y vamos a profundizar en el sí. tema. Ahorita nada más les dejo ir el el piquito, la puntita del iceberg, <risa> para que ustedes conozcan que la histeria colectiva causa muchos fenómenos. Incluso aquí sí. otros, otros personajes eh, hablaban sobre que también la conmoción espontánea podía ser producida por la misma psique, es decir, por la misma mente por de la las mente. personas uh -huh. que causaran un, un calor extremo en su interior y que esto hiciera que se prendieran en llamas, en llamas azules. Eso es muy raro, lo de las llamas azules. El, el alcohol prende con llamas azules, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, llamas azules. Eh, hay otra teoría, por ejemplo, que yo he escuchado sobre que el estómago sería otro cerebro que tenemos, el de la cabeza, pero que el estómago hace tantas funciones también tan diversas. Y, bueno, los estudiosos de la anatomía y del cuerpo humano es lo mismo, sabrán sí. que el estómago pues eh, tiene grandes misterios y entonces... El colon es el que llaman, que es el El, colon? el segundo cerebro, sí. ¿El colon? Sí. ¿El, el colon el... no es el estómago? No, el colon es otra parte del sistema digestivo. ¿El colon no es la cola? No. ¿No son los intestinos? Sí. ¿El colon son los el intestinos? El colon, sí. A ver, a cuando alguien... tú estás estresado, eh, hay gente que le duele el colon, se le inflama el colon y por eso les da... Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, que se les endurece... Ay, no, eso es feo, ¿no? Porque cuando se endurece la <risa> sí, popó... Exacto, eso es sucede no, madre, por el eso colon. está cabrón, ¿sí? Si te endurece sí. la popó, no puedes hacer... Estrés, por el estrés, todo eso. Por eso dicen que el colon es el segundo cerebro, porque cuando estás mal... Todo eso, por eso sucede que el colon se inflama, lo a veces como que... Tiene Elena dice que el colon es el inte intestino grueso. Hay que creerle porque ella es este ve veterinaria, entonces ella sabe sobre colonos. Colons, el colon pertenece al intestino. El colon. Sí, bueno, entonces, por ejemplo, esa otra hipótesis de que el colon o el estómago es otro cerebro, uh -huh. pues entonces también podría o podría, este... Producir fuego o temperaturas altas. Ah, de hecho, hablando de temperaturas altas, si tienes otra historia, cuéntala. Sí. Mientras tanto, ahorita les voy a decir una hipótesis que parece súper interesante que podía o podría explicar el caso del bebé que se prendió fuego. Si sí. por favor, llámenos por teléfono, el número está en pantalla, aquí está el número para que nos llamen y nos cuenten qué opinan de la combustión espontánea, si tienen algún caso, algún relato, alguna anécdota, si ustedes alguna vez se han prendido sus gases, si las flatulencias se las han llamen, prendido, llamen. llamen y cuéntenos si han eruptado cerca de un encendedor, de un cedillo, de una chimenea. si han hecho sus, sus sus ¿cómo se llamaría eso? Se han hecho sus eh, ¿Experimentos? experimentos, sí. Exacto. Llámenos y cuéntenos, el número está en pantalla y, pues, eh, hasta el momento todos han sido muy cohibidos, ¿eh? No han no llamado. Han llamado sí. Llamen, por favor, llamen. Vamos Llamen con y les cuento otra historia que está muy bien buenas. La historia de Andrea. Sí, bueno. Dice, dice aquí. Eh, en diciembre del 2010, un hombre de 76 años murió por combustión espontánea en Irlanda. Un médico forense, Ciaran McLowlin indicó que por primera vez en 25 años de trabajo tuvo que sentenciar una muerte por combustión espontánea. Ahí les dejo ese dato. ¿De dónde fue? Irlanda. De Irlanda. Fíjense mm -hmm. qué raro es eh, que todos estos sucesos de combustión espontánea sucedieron en Europa. Aquí también sí, en el libro sí. habla sobre eh, las épocas en que fue pasando por diversos países europeos y de los últimos países que consideraban la combustión espontánea como algo verdadero fue Inglaterra, que pues al, al colonizar también América, eh, pasaron también estas ideas de la combustión espontánea y Estados Unidos. Inglaterra y Estados Unidos fueron los únicos países que seguían aceptando la combustión espontánea cuando toda Europa ya la había denigrado, ya lo habían eh, pasado al mundo de las pseudociencias y de los fenómenos eh, paranormales que son charlatanería, en Estados Unidos e Inglaterra aún consideraban esto de la combustión espontánea, y es curioso porque, pues si eso es verdad, si eso pasara, ¿por qué...? En América, yo no conozco ni un caso. Bueno, no. en, en América Latina, más bien. Yo tampoco. En América Latina, no he encontrado un caso, a lo mejor no he terminado de leer todo el libro, o Andrea también todo el libro que, que está leyendo, uh -huh. pero hasta el momento de lo que hemos leído y que yo he conocido, que tú conoces, no hay casos en Latinoamérica. Mira, uh -huh. dice Ebs el ministro, en Brasil... En Brasil, ¿sí? Ya, pues llamen y cuéntenos. Que, que cuente eso, si exacto, sabes, exacto. por favor, llama y cuéntanos ese caso de en Brasil, por ejemplo, si sabes. Sí, cuéntanos. Eh, si hay casos así, porque... Exactamente. Interesante. Porque en Latinoamérica hay mucho borrachín, ¿no? Y mucho fumador. Y sí, mucho gordo. Y no se prenden. O sea, somos gordos, morenos. ¿Será porque somos prietos? ¿Será por eso que no nos prendemos? Uh -huh. Somos gordos, tomamos, fumamos y echamos muchos gases y adoptamos bastante. ¿Por qué no hay casos así? La uh -huh. comida mexicana hasta Chile le, le metemos. Todos ustedes saben que le, que le meten el chile a la comida y sí. imagínense: eso es una bomba, ¿Es los una frijoles. Bomba. Claro, frijoles, chile, calabaza, habas, alberjones, este... ¿Qué más son? O sea, las otras morenitas chiquitas? Eh, ¿Morenitas chiquitas? Sí. No, no sé. Que no son frijoles? ¿Lentejas? Eso, mm. eso, lentejas. No, pues imagínense col, todo eso. Col, imagínense, chile, mm. chile guajillo, chile chilaca, chile pasilla chile piquín, chile morita, no. chile habanero, tajín, la botanera, salsa brava, salsa barbecue, salsa, de un chingo de salsas, imagínense todo eso, porotos, porotos Una con bomba. chile, <ríe> y, no, y no, carnitas es que... con chile, al otro día normalitos, como si nada, y, y, y no pasa eso no. de la combustión espontánea, ¿por qué? Vas a antojar, Oxlack. Sea, y se prenden, ya, ya, ya los antojé con tanto chile, seguro. Salchipapas, dice Oscar. Salchipapas. Sí, sí. Exactamente. Dice, para botar fuego por el sin esquinas. Exacto, es que yo creo que pasa eso, ¿no? Que lanzas fuego, pero por el sin esquinas. Y estos de la combustión espontánea, al parecer, se prendían desde la boca porque como consumían el alcohol y después fumaban o estaban fumando y tomando pues desde la boca se incendiaban Sí. pero acá en Latinoamérica todas estas bombas que estamos este, escuchando sí. sopa de macaco dice MMG, dorilocos pues todo eso sopa de macaco. hace una bomba pero que sale por, por atrás, por el segundo uh -huh. cerebro vamos a decirlo así desde hoy vamos a llamarlo el segundo cerebro. Y eso que a veces siente uno la acidez así que se sube. Psh, y... Que se te sube el no, chile y te arde. ¿Cómo no pasa nada? O sea, a ver, si ¿sí, verdaderamente sí. No, sí si está. Yo digo que debería de suceder que. Porque a abueli, abuelitas, abuelos, abuelitos les pasará eso? O sea, que se Ajá. queman, porque hay casos de abuelitos. Sí, también eh, según. Entonces, hay casos de. Muchos casos de abuelitos. No Yo será mental que... también. Yo o sea, creo que como ¿cómo? ya están abuelitos, ya están echando vapores, ¿no? Como que ya, ya están, este, ya están pasando, su cuerpo ya está muy maduro, entonces empieza a echar vapores, gases, y eso quizá produzca que se prendan. Y el bebé. Ah, el bebé, voy el aquí, ah, platica mientras voy a encontrarte, porque eh, yo digo el caso del bebé es raro, porque te digo. porque el bebé sea, se va a aprender. o sea, se supone que los demás, bueno, sea X o Y situación de que la comida o algo, pero un bebé que, que, que, que tenga combustión espontánea, pues uh -huh. sí, está bien raro. Aquí que... ahorita te voy a decir cuál es la hipótesis que podría caber. ¿En el caso del bebé? Pues sí, bandeja Pero... paisa, dice. Sí. Mientras... sí, sí, sí, la bandeja paisa es un caso de combustión espontánea terrible, si sí, no se cuidan. <risa> dice, un caso, en Inglaterra en el año 1967 el pasajero de un autobús advirtió que salían las llamas azules por la ventana de un edificio en ruinas. De inmediato avisaron a los bomberos y cuando estos llegaron al lugar encontraron el cuerpo de Robert Francis Bailey del cual salían llamas azules por una herida en su abdomen. ¿Qué tal? A ver. Es impresionante eso. Que sí. le salían llamas por un... Azules. Por una herida azules, llamas azules. Ya estoy encontrando aquí. ¿Puedes leer? Ok de dice, un... Jack Angel es un caso paradigmático, ya que es uno de los pocos casos que se conocen de combustión humana espontánea que ha logrado sobrevivir. La versión de Angel cuenta que se acostó a dormir en su casa rodante y no recuerda más nada hasta que despertó cuatro días después con quemaduras graves y ampollas en todo su cuerpo y sobre todo una lesión muy grave y profunda a la altura del pecho. Se levantó y se dio una ducha... Minutos más tarde cayó desplomado y no recuerda más nada, hasta que despertó en un hospital donde fue asistido. Sus quemaduras fueron tan graves que hasta sufrió la amputación de uno de sus brazos. Ningún objeto de la casa rodante de Ángel estaba quemado y el médico indicó que las quemaduras se produjeron de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, sí. las llamas. Uh -huh. Mira, aquí, por ejemplo, nos menciona eh, esta hipótesis que podría caber en el caso del bebé Dice, eh, otros aún la achacan, la combustión espontánea, al fuego kundelini, una energía que supuestamente impregna el cuerpo astral del individuo de acuerdo con las enseñanzas del yoga. Las teorías químicas abundan, algunas de ellas más imaginativas que las de los escritores de tesis alemanes del siglo XIX. Por ejemplo, la Che se atribuye a una acumulación excesiva de piruvato de fosfetenol, compuesto particularmente rico en energía. Las teorías del siglo XIX tampoco han muerto. Todavía hay quienes creen que el uso excesivo del alcohol puede causar la acumulación de fosfógenos inflamables, semejantes a la nitroglicerina, en el tejido muscular, o que la acumulación de la, car de la carga electrostática en las células humanas pueden dividir el agua corporal en oxígeno e hidrógeno. El escritor Larry Arnold acude a la física y postula la existencia de un pirotrón, una partícula subatómica hasta ahora desconocida, capaz de iniciar una reacción en cadena que vaporiza a todo el ser humano. Es decir, Arnold, Larry Arnold dice que nosotros podemos tener un pirotrón, pirotrón una partícula subatómica que desencadenaría... El fuego interno, un pirotrón. pirotrón. Es decir, por ejemplo, en esto de los X-Men, eh, el chico que lanza fuego sí. quizá podría manipular el, los pirotrones de su cuerpo y poder lanzar fuego. Sí. Eh, también la, Esto se llama también piromancia. La piromancia es aquella persona que puede producir fuego. fuego. Con la mente, ¿no? Exactamente, puedes producir fuego con la mente. Eso por ahí preguntaba Carlos que, que, era, que era la piroquinesis. Exacto. Eso era. Sí, exactamente, eso. Pero, mancia, dije? La piroquinesis, no, piroquinesis. Perdón. piroquinesis. piroquinesis. exactamente. Eso podría suceder, la piroquinesis. Y, pues, de acuerdo a este Arnon, pues, podría ser por el pirotrón, una partícula subatómica. Pero qué miedo, ¿no? Tener uno eso y que se prenda uno. Pero si hablamos de eso, por ejemplo, también lo de las células cancerígenas, ¿no? Es como que nosotros traemos la propia muerte, en nuestra propia bomba o sea, hacernos para destruirlos. Claro. Exactamente. Sí. Traemos nuestro propio, este, nuestra, ¿cómo podríamos decirle? Pues nuestra propia arma para autodestrucción. Sí, que si pueden hacer una llamada, te están diciendo. Sí, claro, pueden llamar, por favor? Al A ver, vamos a ver el WhatsApp, qué es lo que nos están diciendo en el WhatsApp, y dice lo siguiente. Que eh, si te pueden hacer una llamada. Sí, claro, llámenos. Por ahí alguien pregunta. Aquí dice, Ay, hola, la exposición al sol correcta hace que tengas una buena reacción endocrinóloga gracias al sol, pero no sé si eso tenga que ver con una combustión interna. Hace que tengas una buena reacción endocrinóloga. Eso sí. yo creo que se refiere como energía, más bien. Sí. Más bien. Eso ves que se, se toma el sol como para tener energía. Exacto. Y también para es como... Para Exacto, como las pilas. Y uh -huh. el sol también produce como algo que te da felicidad. Sí. ¿Cierto? Sí. Y se si hace poco salió una investigación que dice que entre mayor exposición al sol, tendrás una mejor digestión o evacuación en base al sol. Tal vez haya un efecto secundario con el detalle de y reacción. Mira qué raro. Sí. Que ahorita que nos está diciendo que si tú tomas sol, puedes ir al baño y puedes salir así súper rápido todo. O puedes, puedes tener una mayor digestión. Eh, Será posible. Fíjate que yo estoy recordando que cuando voy a, a la playa, como voy siempre quiero ir al baño. ¿En serio? Y no me gusta ir porque chingo de arena, chingo de agua baños húmedos, mojados, no me gusta yo tengo sensaciones raras con los baños y siempre me dan ganas de ir al baño cuando voy a un lugar con mucho con porque mucho estás sol. relajado, creo yo más bien, se relaja o uno puede mucho? ser que por el sol se, que, se te salgan la, la, los popodrilos más fáciles no sé yo creo que es yo creo que que los popodrilos relajado. los popodrilos sienten que está cerca el agua o está cerca el mar y quieren salirse ¿no? O sea, si hace no. mucho calor, dicen los popodrilos, este se va a meter al agua, salgamos, ¿no? No. Sí, por eso cuando sí. la gente se mete a no. las albercas, mira mi hipótesis, la voy, a, la voy a escribir porque es buenísima, la gente cuando entra a las albercas se le salen los popodrilos por eso, porque el popodrilo siente que hace calor en el cuerpo, dice, hay sol, si sí hay sol, hay playa, si sí. hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, el sexo, si, si, es, si es contigo mucho mejor, entonces mira. salen los popodrilos. Por eso se relaja la persona y ya pues sale mejor. Wow, Mira, se qué relaja interesante la aquí ¿cómo, ¿Cómo? cómo descubrimos cosas. Descubrimos cosas, mira. Sí, ahora vamos a ver. Nos toca ir al sol. Sí, yo creo que, para tener una buena digestión hay que ir al sol. Los chocorroles, dice. Los chocorroles. <risa> los chocorroles. A ver, vamos a ver la, el otro mensaje que nos dice aquí nuestro amigo. ¿Puedo hacer una llamada, breve, Yo te llamo. No esperes sí. más. Yo te llamo porque estamos en Relatos Paranormales Oxlack, o mejor conocidos como Relatos Óscuros, Oscuros, Oscuros. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hey, hola. hola, Eduardo, mucho gusto, Oxlack. ¿Cómo estás, Eduardo? Saludotes hasta Acapulco, ¿verdad? Eh, no, Santiago de Querétaro. Ah, hasta Querétaro. Bueno, ¿ahí en Querétaro hace sí. calor? Es... Ah, sí, está tranquilito. Está oh. tranquilito. Okay. No tanto como para que salgan los pocodrilos. Eh, no, no <risa> tampoco. Ok, muy bien. Es un clima soportable. Perfecto, Eduardo. ¿Qué nos quieres platicar sobre la combustión espontánea? Es el primero que nos llama, bueno, más bien tuve que llamar, ¿verdad? Pero, bueno, eres el primero que tenemos en la línea telefónica. Sí. ¿Qué nos quieres decir sobre la combustión espontánea? Ok, mucho gusto. Este, bueno, es que siempre sigo tus, tus, tus transmisiones, perdón. Sí. Y este tema se me hizo como muy, no no no muy raro, pero, o sea, era algo que jamás había escuchado. Lo de sí, los pocodrilos. Pues, sí, es muy cierto. Ajá, sí. Ajá. Y viendo, viendo las cosas así tal cual, este... No sé si me perdí del tema o algo así, pero todo nuestro cuerpo humano está... Eh, 90 por, 99% compuesto por gases. ¿El 99% no sé, es también. compuesto por gases? Ah, estamos llenos. O sea, el, el interior. Ajá. Oh, my God. Okay, y... Oh, my God. Con razón pues luego me, que... me crujen las tripas, así como... Sí, sí ¿no? Y de hecho... ¿No te ha tocado sí, tu, que estás... Un se un poquito, a ver, y, antes de que me digas tu investigación, antes de que me digas tu investigación, ¿no has estado con tu ah, novia, así que están viendo que Netflix y, y está de pronto, se calla todo y, y tu estómago... Sí, de hecho, a veces hasta como que pareciera como una fracturencia o algo así. Exact, exacto, pues, o sea, porque dices, sí. no, no tengo hambre porque acabamos de comer el hot dogs o lo que sea, sí, y este, no tengo ganas de ir al baño, ¿por qué demonios hace así? Sí, ¿Esto es, eso? Es, muy, es raro a la vez, pero sí, sí pasa. Y mmm, creo que a la mayoría de las personas nos ha ocurrido eso. Sí, que se escucha el... Y pasó desgracia en los momentos más silenciosos. Exacto, los momentos más silenciosos, sí, sí me ha pasado. Fíjate que sí, una sí. vez, te voy a platicar rápidamente, estábamos en una investigación en en dónde estábamos. Esto fue en Rosarito, Baja California nos dejaron entrar a un, okay. a un edificio, bueno, es una casa muy antigua, en donde supone la antigua dueña de ese lugar se aparecía, entonces nos dejaron entrar en la madrugada, una casa muy, muy grande, de doble planta, pero pues así como un jardín en medio y todo con salones, okay. era una casa muy grande. Entonces estábamos haciendo grabaciones como de, de psicofonías o demás, a ver si encontrábamos algún susurro extraño, algún fenómeno paranormal, y poníamos a, a grabar y de pronto mi estómago... Y, sí. y eh, mi compañero, hoy, hoy, hoy, o fue tu estómago, me dice yo. Eh, no, no, no, yo también lo escuché, yo también lo escuché. No sé, ¿Estás loco, dice <risa> loco, le dice loco, me loco y dije, no, que, que en el video que saquemos... Va a decir que ah. se escuchó un fantasma y eran mis tripas. Pero entonces así fue duro. sí, pues escucha duro. Las, las tripas suenan duro. Sí. sí. Como una vez que estábamos viendo una película y mi estómago no, no, pues, no tiene nada, todos tienen, hasta la más bella de mis universos. ¿Popodrigos? No, sí, no su, que le suenan las tripas y, y me hizo ah, como un gato, ¿no? Gritó así, ¡Ay! en serio, horrible, yo, ¿por ¿qué, ¿qué, qué me pasa esto? La, la otra pues, vez sí, estaba volteado y escuché así, y le dije, mande, o sea, como... ¿Me hablaste? Y dijo, no, fue mi estómago. o sea sí, ya, sí. ya te hablaba. Ya hablaste. Ya, ya, ya. Ya hablando, ¿no? ya, dijo, mi coquita casi, casi gritó. Mi, mi estómago ya tiene vida propia. Sí. sí. sí. Bueno, ahora sí, tus sí, investigaciones. Sí, ya pasar, A ver. ¿Disculpa? Sí, ahora sí, con las investigaciones, ponte serio. Ah, ok. Este, nos quedamos que cerca del 99% de nuestro cuerpo está en cuatro elementos químicos, que viene siendo el carbono, hidrógeno, Oxígeno y nitrógeno, okay. y aquí me parece que siendo el oxígeno el que más abunda con un aproximado 65% Y seguido por el carbono que ocupa un poco más del 19% este, me ha, He visto casos este donde personas se ponen a veces pues, frente al fuego y pues se tiran un pedo Y como que hace más, más llama, ¿me entienden? Ajá, se hacen llamas con la flatulencia. Ajá, exactamente, o sea, por el mismo gas que se concentra en nuestro, pues sí, en nuestro cuerpo. ¿Cómo, eso se, que... ¿Cómo se llama el gas metano, el que sale por el ano? Creo que sí. Metano, sí. Creo que sí. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esos gases? Pues puede tener... En este caso, mira, no soy muy... No no Soy como que de esos que ha visto algún caso de, de combustión o que haya investigado de ciertos casos que sean reales, porque no he visto que sí estén 100% comprobados, pero yo creo que todo gas este a cierto punto puede ser también peligroso y más que nada de una forma como más comprimida, no sé si me entiendo. Ah, no, a ver, explícate en términos más más simples mm. a ver, a ver es que a veces me falla mi mi inteligencia sí, sí claro, debes de, de hablar así como para que todas las personas te entiendan por eso los libros que son demasiado uh -huh. ¿cómo podemos Ajá. decirle? con términos científicos pues no son tan entendidos por todas las personas debemos de, no. de tener conocimiento pero platicarlo a manera de que todos lo, lo entiendan para que okay. lleguemos al conocimiento. Ok, ok. A ver, explícanos ahora sí. Mira, este, por ejemplo, en espacios cerrados, este, te voy a poner un ejemplo que pasó en mi casa, pero no fue con, ya me estoy desviando del tema, pero fue como en mis estas parrillas de, de mi estufa se quedaron abiertas. Eh, por la noche. No manches, ¿en serio? Uh, ¿Dejaron sí, las gas? Sí. La, la, no sabemos, ah, no sabemos qué pasó, no sabemos si fue a lo mejor nuestro gato o oh. algo que las haya abierto. Oh, Pero man. literal estaban abiertas las cuatro. Oye, oh, eso es para que se hubieran muerto. Sí. Sí, en este caso nos ayudó que en cada, de, cada lugar de nuestras habitaciones tenemos ventiladores. Ajá. Y también teníamos uno que ventilaba, ¿cómo te puedo decir? Es como un si le decíamos era como un cooler. Era como un cubo grande uh -huh. y aventaba el aire directo no como un, un ventilador que estaba sobre el techo, sino así, ¿cómo te diré? Bueno, el cooler le sí. se, se lo aventaba. ¿Hace cuenta que no nos llegaba el, el gas porque el mismo viento de, del ventilador pues lo echaba lo para afuera exactamente, y la que se dio cuenta de todo esto fue mi mamá, ¿se y... despertó en la noche, la madrugada? Sí, porque se se empezó a sentir el, el olor, el olor, Uy, qué miedo! Y mi mamá, o sea, veía muchas series de esas de CSI, eh, sí. de C y S. no sé si las ubiquen, eh, eh, XXX, no, no, no, este... no, digo, experiencias X, experiencias X, ok, este, y en esas le explicaba que si aprendían las luces, en caso de alguna fuga, podría ocasionar una, una explosión. ¿En serio? Si prenden la luz cuando el gas sí. ya se acumuló, ah, por ¿puede, la puede exactamente, explotar? Sí. En la exactamente, causa una explosión por la chispa sin okay. tener al encender una luz. Okay, okay. Y pues, gracias a eso de tipo de series, pues mi mamá lo primero que hizo fue abrir ventanas, todo, oh, ventilar, sí. y cerrar las parrillas, y Oye, pero eso no, no fue, bueno. eso fue, no fue normal. O sea, el gato sí. no puede ser que los haya querido no, asesinar no, no, porque no, no. cuatro parrillas prendidas. Las cuatro, sí. No, sí. ¿Quién, ¿Quién vive con este, ustedes? Eh, vive mis dos, mi mamá y mi papá, mis tres hermanos y una cuñada. No manches de no la cuñada. Que quería desvivirse y querías vivir este, a todos. Y Ay, sí, fíjate que en mi casa antes eh, se experimentaban muchas cosas muy extrañas. Eh, últimamente ya no, porque pues hemos traído así a padres para que nos la bendigan y todo esto pero sí pasa una que otra cosa que pues nos hacía dudar, porque a veces uno percata como cosas que pasan a nuestro alrededor entre ojo, uh -huh. y a veces uno piensa que no es nada, pero posiblemente sí hayas visto pues una sombra o X cosa Sí, okay. pues, sí Bueno, sí. ¿qué pasó con lo del gas? Eh? ¿todos eh, los, los levantó su mamá? Sí, no, es que sí estaba... Ya cuando nos paramos, ya estaba ventilando todo y sí, pues sí se sentía el... Es, es insoportable, porque como que te quema por dentro. Todas las noches tienen que revisar las, las parrillas, el gas, tienen que sí. checarlo antes de dormir, siempre, sí. todas las noches. Sí, de hecho sí, siempre lo hacemos, pero esa vez en serio estuvo muy... Muy, muy, muy raro, muy curioso, porque el gato no puede haber sido tan maldoso de abrir cuatro sí. parrillas, a lo mejor te pasó una, pero ya cuatro sí es muy, sí. muy exagerado. Uy, no, qué peligroso. Y bueno, ¿esto qué tenía relación con los gases del no. intestino grueso? A, a eso voy. Por ejemplo, a eso de la combustión, posiblemente ya sea a los que les gusta así mucho beber, uh -huh. por ejemplo, su cigarro al estar ingiriendo alcohol y todo eso, y uno ya con gas, y depende de lo que haya comido, pues, uh -huh. no sé, en los casos que se llegara a dar, a lo mejor con una pequeña, ¿cómo se le llama lo que desprende el cigarro? ¿Ceniza? La ceniza. La, ¿la ceniza, la cenicita, que pueda, no sé, llegar a tu boca o algo así, al repetir, que eso accione como un, pues sí de inmediato, por dentro. O sea, sí. Sí, pues por, o sea, por dentro todos estamos literal. Ah, llenos de gas. O sea que por Ajá, una chispa es lo o que algo. Hace que Se consuma muy rápido por dentro el, el fuego. Y podría suceder una combustión espontánea. Sí. Ahora sí que es un tema muy, muy raro. ¿Tú crees que, que, que sea real? dar una explicación al 100%. ¿Tú crees que sea real la combustión espontánea? Dices que no habías escuchado nunca este tema. Ajá, no, no, nunca. ¿Cómo ves? ¿No sabías que la gente se puede quemar desde su interior? No, se me hacía... se me hace muy extraño, o sea, no, no descarto. Sí. No descarto porque, pues, en esta vida, pues, llegan a pasar muchas cosas que sí. no, no, se, no nos dejan de... Sorprender. Exactamente. Cada día estamos aprendiendo cosas nuevas y más que nada es eso. Sí, está muy interesante este tema de la comisión espontánea. Casi... No lo tocan muchos, muchas personas, porque es muy raro que suceda, los antecedentes que hay son europeos, los otros son okay. en Estados Unidos, y porque, como lo hemos estado platicando, no hay investigaciones que confirmen o tampoco que digan que esto sea falso, sigue siendo un misterio, y la no información que hay parece poca, ahora tenemos dos libros nosotros, y... Eh, uh -huh se han escrito pocos también acerca de la combustión espontánea por eso no lo han encontrado no quizás no lo conocen algunos pero hay fotografías bien interesantes ahorita si sí me mandas fotografías de, sí. de otras personas que quedaron sí. calcinadas por la combustión espontánea para que las veamos antes de que terminemos el este programa te parece Eduardo sí tengo fotos okay te envío fotos de... no no no que, o sea como que gracias por, por la opinión por la historia gracias por llamar y gracias por estar esta noche también con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por atenderme y, y, y Oxlack soy un seguidor de desde que iba a inicios de, de secundaria. Ah, gracias. Es un placer. Y es un placer poder haber hablado la primera vez contigo. Gracias, mi hermano. Yo te pediría de favor que vayas y revises ahorita las llaves del gas antes de que te duermas. <risa> sí, sí, sí. sí. Lo, lo haré, lo haré. Órale. Y al gato regáñalo, que no ande prendiendo las llaves, y menos las cuatro. Sí, eso sí, es el riesgo ahorita latente. Sí. Muy bien. ¿Cuándo sucedió eso, del gas? Mira, ya tiene aproximadamente tres años. Ok. Ok, y de ahí no ha vuelto a pasar nada similar. No, ya, gracias a Dios no. Ok. Bueno. Pues gracias, no les tocaba, no les tocaba. Si hubiera noche. ocurrido otra vez, yo creo que a me alargo de la casa. Uy, <risa> sí, sí. Sí. que ya, eso ya está muy sospechoso. Sí. Sí, ya. Muy bien, un abrazo, a mi hermano. Que estén muy bien. Saludos a hasta igual. gracias. Bye. Bye. Dice Omar Cuellar: ¿podría ser la combustión espontánea un desbalance en la gestión energética de la mitocondria celular? Eh, es que ese es el problema de que, pues, uno que no sabe a profundidad de, pues, términos médicos y de la, del cuerpo humano, de la anatomía y de los órganos y de todas las cosas que los órganos producen y hacen. Entonces, quizá por eso solo nos queda divagar, como sí. le sucedió a Charles Ford o como le sucedió a muchos otros que han dado su opinión e hipótesis de las más rebuscadas hasta las que parecen más científicas, pues porque eh, se trata de un fenómeno que se debe estar cazando. Eso sucede pocas veces. Sucedía más en, en la Europa antigua, y les repito, seguramente por el alcohol que consumían. Sí. Por eso actualmente ya no pasa, porque el alcohol que ahora toman, seguramente ya no trae las mismas condiciones que el alcohol de antes. Sería súper interesante, este caso que nos presentó Andrea, pues parece ser de los más recientes, sí. y como vemos el cuerpo quedó como se relata en los otros casos, pero en Latinoamérica sería muy interesante investigar sobre estos casos, si es verdad que suceden, y si suceden deberían de suceder, en los pueblos, en las regiones que están aisladas, porque es seguramente donde ahí pueden consumir alcohol más fuerte, más puro, con una, eh, grados mucho más altos. Ahí te mando las fotos para que A ver, las vamos a muestras, ver las fotografías. Son fotos bien, bien espeluznantes. Yo pensé que ibas a decir bien chévere, yo. No, no digas chévere. <risa> eh, bueno, vamos primero antes de ver las fotografías, dice aquí nuestro amigo que nos ha mandado un WhatsApp, ¿qué otro gas producimos los humanos? Aparte del metano, ¿y habría alguna forma de, en vez de expulsar ese gas, poder invertir esa acción? O sea, lo que nuestro amigo que nos escribió en el WhatsApp pide es algo que la gente pagaría millones por esa respuesta. Lo que se le ocurrió a nuestro amigazo aquí es preguntar ¿cómo se le hace para no echarnos pedos eso ¿sabes que eso es oro? ¿sabes que eso es de millones de, de millones de millones ¿tú no sabes cuántas personas no invertirían en operarse para ya no echarse flatulencias? ¿quieres que yo te dé la respuesta para tenerla tú, registrarla y hacerte millonario? ¿eso es lo que quieres que te diga? no puede ser aquí nos quieran robar completamente la información para hacerse millonarios tú te operarías para llenar un charte de flatulencias es que se es siente que... feo preguntarle eso a mi novia pero no, yo pues no decir, tengo nadie aquí ¿serta? yo digo una cosa que todo ser humano hasta los animales todo ser humano no, los gatitos, hacen eso los el, problema son es, el problema es el problema es el olor porque los olores o sea sí, sí, los olores son es la comida fermentada, entonces ¿qué pasa? que los olores dan un, indica, un indicador de que hay bacterias y eso hay médicos ah. que lo eliminan lo, el graso es normal pero el olor es anormal ah, fíjate que eh, yo sí he visto que en Japón me parece que salió como un tipo no sé si era el calzón completo o eran parches <risas> que te los ponías, te ponías el, el parche atrás en mm. el calzón y que cuando te echabas una flatulencia, este transformaba el olor. Entonces ¿Sí? ya no, el olor ya no era pútrido. ¿Qué, qué? Ya transformaba el olor como a lavanda, ¿no? Como ¿Mm. a, si, si no era pútrido, pues como a elotes este, hervidos, como a esquites. Así, un olor rico, un, no olor, un olor que dijeras, ah, sabroso, ¿no? Como un mole de olla, un taco placeros, o sea, olores ricos, o se queda, ah, muy rico, se me antojó, pero en realidad fue porque el parche Oye. transformó el olor. ¿Sí habías visto eso? No. Sí, yo no sí, sabía hay eso. parches para eso. ¿En serio inventaron ya eso? No. Y también hay un tipo de cámara <risa> que te hace Ah, la cámara, sí. Cuando alguien se echa una flatulencia. Qué pena. Con la cámara sí puedes ver quién estás pulsando gases. No, qué morados. pena. ay, qué pena. <risa> Imagínate que cuando te eches una flatulencia, eh, huela a suavitel, eso estaría, pues bien. estaría, estaría rico, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto, o sea, sí. ¿quién no pagaría por, por eh, claro. eso? Dice Edwin Cruz, eso no, eso no, echarte pedos es anormal, es sano echarse pedos. <risa> Es, es, ¿Es natural? No entendí, es o sea, no. Dice que es sano echarse pedos. Ah, o sea, es sano, Pues, sí. Sano. pues sí, sí, sí es sano, solo que nosotros con bueno, la, la sociedad lo hemos visto mal. Y... Pues yo tenía entendido que no era sano, que, que eso eh, sea con olor, porque dicen que son bacterias, entonces, pero que sí es normal. Oh, sí, sí, es normal, pero no vamos por la calle echándonos pedos o sea, eso lo, no sé si, también no, o sea, yo creo que se aguantan todos o nos aguantamos todos, porque si eso fuera normal, si que se echara un pedo a alguien la verdad sería una un sonido constante en todos lados, ¿no? Pues, a donde fuera se, estudia, se estaría escuchando, incluso aquí en la transmisión <risa> estaríamos escuchando cada rato Dice Roque, yo sí soy pedorro. <risa> Roque. Échame, eh, échame un chiste de Polo. Polo, ahorita que se murió, seguramente tenía muchos chistes de, de pedorros y así. Seguro. ¿Verdad? Sí. Es, es el impulso al caminar, dice Raúl. <risa> <risa> Raúl. Tiene propulsores. <risa> Por eso es bueno comer flores, dice Katrina. Dice, Sergio, todos los desechos tienen bacterias, ¿eso es lógico? Sí, claro, eso es sí. Dice, este, Dalia Oretti, me imaginé escuchando pedos en todos lados. Sí, en misa, por ejemplo, están en misa, y el padre... Este, no. A la... no, eso sería espantoso, ¿No? ¿no? Corintios 24... Uy, no. 31. Qué pena, ¿no? Así, todo... A donde vayas, este no los cantantes, por ejemplo, que estén cantando una, una balada. Está, imagínate, no. están cantando una balada. En los aviones. En los aviones, en los aviones, oh, ¿En los aviones? sí. sáquenme de aquí, por favor. <risa> <risa> en los aviones también, imagínate que otro lado que estuvieras eh, en un lugar en que te estuvieran echando pedos. No. En el cine, imagínate, Ay, ¿No? no en el no, cine. No, no, no dejarían no, no. escuchar la película. Dice Bian, Amador son suspiros del alma. No sería terrible. Dice Axel, yo me pedorreo en clase, como todos tienen cubrebocas, nadie lo nota. Dice Wilterino, en la ópera. Ni tanto, con el tapabocas, con el tapabocas o cubrebocas, no, ni tanto. Dice, no se avientan gases ni nada de eso. Eh, Ingrid Coronado y Lucero se han tirado pedos en televisión nacional. <risa> Sí, sí les ha pasado, sí les ha pasado. Sí, dice, una vez salí con una chava que decía que nunca lo hacía. Esa fue la última cita por mentirosa. <risa> dice, Kobe, yo tengo un chingo de pedos, los vas a hacer de a pedo, que a pedo con tus hijos, una onda de pedos. Mm -hmm. Mi primo decía que él cuando estaba con la novia se tiraba a pedos y aún así lo quería, dice Gian Camaleón. No, pues hay gente que si acepta de su pareja eso, hay otros que no. A mí me sorprende los que hacen del baño estando dentro del mismo baño, ¿no? O sea, así? que uno así? está haciendo popodrilos y otro se está lavando los dientes. Ah, sí, no, o no, sí, pues ya, me parece. No? Bueno, hay gente que lo ve normal, ¿Eso pero... Eso lo ve es normal, pero a mí también no, se me hace como... O sea, serio, o sea, el baño es tan privado que no, no, no. no. Sí, eso, Ahí eh, sí ya no. Sí, no. O sea, uh -huh. haz lo que quieras en el baño, pero no, no estar con otra persona del ¿no? Dice... Es muy privado. Ox, las flatulencias son el alma de los frijoles que van al cielo. <risa> dice, dale a Goretti, la neta hiciste lo correcto, de que ya no siguió con la chica. <risa> dice, cuando yo me casé con el amor de mi vida, dice Andrew. El Andrew. <risa> la neta, eso es en privado, dice M.M.G. Eh, es, este chat huele a flatulencias, dice Oliver Francisco. Bueno, hay, hay <risa> mujeres que entran lo van a hacer pipí, bueno, pipí, bueno, sí. Porque, bueno, hay gente que, que es... Bueno, lo ven lo normal, pero ya hacer popis no. Sí, popis, o sea, no. no. Popis no. Bueno, vamos a ver las fotografías que eh, Andrea nos ha mandado sobre la combustión espontánea. Son diversos casos. Eh, esta noche. Fue lo que hice. ¿Qué dice? Esta noche. No te rías. ¿Qué dice, Fer? No te rías. Ah, Andrea Os, <risas> suele tener muchas flatulencias. No, no, nunca. Nunca para nada. Nada, ¿eh? Ahora sí que. Yo no sé. Yo sea, creo que a las chicas bonitas no, no les pasa eso, sí. A todos, a, ¿sí? A todos. ¿Seguro? Sea, yo para qué voy a negar aquí las cosas. Todas, todas es, en el sea, chat, a, todos. A todos. las misuniversos, las Miss todas, Universo también. Todas, todos. ¿En o sea, serio? El ser humano es natural. Si no, están enfermos. Todos. No puedo <ríe> creerlo. Todos. Dice yo, opino. Yo, señor, yo aquí digo... el que diga que no está enfermo. Si yo le digo a mi pareja que entre en media hora, ¿cómo voy a aceptar que entre junto conmigo? Exacto. O sea, que él va al baño y le dice a su pareja que después de media hora ya entra. Ah, ya. Exacto. Pues sí, es que también puede que el, el baño se quede como una cámara de gases. Ah, mira. Dice, Fred, jaja, pero la pregunta era si Oxlack tiene muchas. No, Andrea. No, yo me voy a otro no. baño. Él va a otro baño, él, él es bonito. Cada quien con su baño, porque si no, no, no tiene nada de malo, pero, pues, no sé, yo no quisiera incomodarla, y eso es todo. Dice, cuando hay confianza es lo de menos, bro, dice Axel Mendieta. Sí, exacto. Dice, cuando hay confianza no hay pedo, dice no. Roque. Pues sí, ya hay, hay parejas que, que cuando duran 15 años así, pues ya todo se les hace muy normal. Sí. Mi modo es, somos humanos. Sí, sí, este, ahorita me he a, a la mente, ¿me regalas un, un poquito de soda? Gracias. Me he a la mente, una de mis compañeras youtubers, no voy a decir quién, <risa> pero bueno, hace mucho tiempo, la gente que me sigue desde hace mucho, pues, sabrá, este, que antes tenía más amistades youtubers entonces tenía una amiga youtuber Y vino acá Y la llevamos de paseo Y después vino con sus papás Y fuimos de paseo con sus papás Y todo bien, ¿no? Íbamos en carretera, íbamos hacia un lugar padre y todo eso quién es. Y pasamos a un baño <risa> Pasamos a un baño este, en la carretera y, este, y el señor se mete en, en uno, yo me meto en el de al lado, y pues yo todo tranquilito estoy ahí, este, procesando esto para, para el baño, y de pronto fue como un como estallido, como ¿Pero de si... ¿Pero de... Del señor, del ah. señor, del señor. Y fue como... No sé, sentí muy raro de que tuviera tanta tanta, no sé, tanta confianza, tanta ligereza en su humanidad, como para sacar todo, a todo a volumen, y con toda la fuerza que, que pudiera, o sea, ese señor no fue al baño, ese señor Uf. no sé, fue, fue a atacar, fue a atacar a nuestro país, de verdad, fue terrible, fue terrible, yo terminé rápido y me salí de, de la pena, o sea, a mí me dio pena, y el señor es bien tranquilo, salió y como. Ni se... contarte uno de mujer cuando entra a los baños de mujeres. Ah, sí, cuando entra a los baños de mujeres, sí. sí. Los hombres no, no piensan las cosas que hay. ¿En serio? Uh -huh. ¿A poco? Mira qué raro. Que ni las voy a nombrar, ¿por qué no? Ah, no sí? soy capaz, sí. Nombre. Bien eh, macabro. ¿La, esa película de, de ¿Dónde están las rubias? Que entra al, al baño porque tomó, comió queso o algo así que le hizo daño en la película, así se escuchaba completamente esta anécdota con este señor, papá de una youtuber, y, no sé, nunca había escuchado tales estruendos, de verdad, por eso lo platico, porque nunca había pasado o escuchado tales estruendos increíbles, bueno... Vamos a ver ya las... Se murió en el baño. Se murió. Se murió el señor entonces, en el baño. Entonces yo me quedé con la duda de... ¿Así en su casa va? Y también lo raro pensar... Pues sí. Que las casas... Que sí. A mí me chocan esas casas que tienen el baño y en la sala. Que invitas, tienes a las visitas y entras al baño en la sala... O sea, sí, los, no sé. Exacto, en la época victoriana, no sé, los baños estaban aparte, porque el baño se supone que es un, un lugar, pues, no, no, ¿cómo se llamaría eso? No, insano. Ni, insano. O insalubre, mejor, más, más bien, ¿no? Insalubre. Entonces siempre escondían los baños detrás de las, de las puertas o, o, o ponían, bueno, eh, ocultaban los baños siempre. No estaba a la vista nunca, entonces sí, mal, hoy en día que los baños estén dentro de, de los cuartos, dentro de las salas, todo eso sí está mal, sí. Pues es que... El baño es una cosa muy, muy sí, privada y alejada. Si sí es o sea. gente que no hace nada de ruidito, pues no hay problema, pero si somos personas que tenemos problemas gastrointestinales, es como... Dios mío, yo por eso no voy a ninguna casa, si me invitan a su casa, discúlpeme, voy tantito pero no me quedo más ni a comer ni nada, porque yo no puedo entrar a los baños ajenos. Así que, este no sé, eso del baño en, en la habitación, pues sí, porque ya estás con tu pareja, pero en la sala, no sé. Sí, sí, me sí. provoca ansiedad pensarlo, yo estaba, a, a yo, hacer mi enfermedad. Yo cuando niña, mi abuela tenía su baño, pero era bien aparte, o sea, era, era como en un patio, aparte de toda la casa, mejor uh -huh. dicho. Y pues me parecía bien ir a las casas antiguas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es que en las casas antiguas el baño estaba afuera. Sí. Dice Wilterino, el papá de un amigo murió mientras estaba haciendo del 2. Desde ahí mi amigo no es el mismo. Su genio cambió muchísimo y como que odia a todo el mundo, hasta a mí me dejó de hablar. Está... Y pensé que iba a decir una broma. ¿Está hablando en serio o es un chiste? Este, yo pensé que, que iba a ser un chiste, pero no, dice, el papá del de amigo murió mientras estaba haciendo del 2. ¿En serio? Desde mi amigo no es el mismo, su genio cambió muchísimo y como que odia a todo el mundo hasta que a mí, hasta a mí me dejó de hablar. Pues es que, pues a lo mejor de tanto esfuerzo... De pronto, sí, el esfuerzo. De, de que haces esfuerzo por tratar de hacer para la gente que... Pues, ¿Cómo es que tiene...? Eso, eso, ay, se me fue el nombre, ¿cómo fue? Eh, ¿Cómo era que se llamaba eso? Eh, bueno, ah, que, sí, sí, que no. Que no pueden hacer el baño. Mm -hmm. yo, yo, yo soy de ese, ¿cómo se llama? Frígido. No, Frígido no es, mi amor. Eso. Estreñimiento. Estreñimiento. Esa es la palabra. Estreñimiento. Es la palabra. ¿Qué es Frígido? No no, no, no. ¿Qué es no, Frígido? No, es rígido. Alexa. Es estreñimiento. Es rígido. Según la RAE, rígido se define como que no se puede doblar o torcer. Alexa, cancela. No, no, no. <risa> que no se puede doblar o torcer. Yo soy rígido. No me puedo <risa> doblar ni torcer. <risa> Yo sí soy rígido. No me puedo doblar ni torcer. No se me, no se me dobla la mano, no se me torce la mano este Sí, eso que dijimos que era qué? Estreñido, estreñimiento. Estreñido, estreñimiento. estreñimiento. Por el estreñimiento, pues obviamente haces fuerza y te puede dar un paro cardíaco. Sí. O se revienta una venita. No manches, sí. sí, de, sí, de, sí. Del cerebro, sí, sí. Dicen. Cagadera de los, mortal 2.0 de de Esfuerzos. Carbón. Yo creo que sí se ha muerto gente tratando. Sí, y hablando de que... Se hace, la poposa se hace dura y no puede salir, o sea, olvídate. Eso le pasa a los perritos y pobrecitos, ¿cómo mueren tan terribles? No, pues de un esfuerzo, de, claro. de la fuerza sí puede suceder eso. Sí, voy a contarles una anécdota. Ajá. Que estaba yo aquí sola y me atoré, me atoré sola. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, te, estabas, me, ahogando. Tú me, tú me estabas. te estabas ahogando. Tú no estabas. Y me estaba ahogando, no, me estaba ahogándome y del desespero. Hice tan fuerte, o sea, tosí tan fuerte y hice un esfuerzo tan fuerte que se me vino la sangre por la nariz, ¿no? No, manches, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí casi veo el otro lado, pero menos mal que no. Me desatoré, pero de la misma fuerza se me vino la sangre. Imagínate si te mueres que no, me, no, yo no, voy no, a la no, cárcel. no, no, no, no. no, no, no no te manches, no no te andes ahogando, Pero por favor. sí, sí, sí, sí, fue bien feo, y eso, eso es feo cuando una persona se atora sola, o, o bueno, o todas esas cosas sí, puede suceder, sí. Dice este Aldax, con, conclusión de la combustión espontánea. Muy... ¿Tenías estábamos hablando de ese tema y se y mira, nos fuimos para otro tema, pues es que hablando, hablando del metano. Es que estábamos buscando aquí respuestas para la combustión espontánea. Vamos a ver ya las fotografías, eh, por favor, apóyennos con sus superchats. Es importante que nos apoyen con los superchats, gente. Sí. Ah, las fotos, las fotos. Vamos a ver las fotografías. Sí. Dice aquí, primero que dice: mira este meme, Oxlack. Vale, vamos a ver el meme. No tenemos que poner un tapón o qué procede. Nos tenemos que poner un tapón o qué procede. ¿Te echan muchos gases? ¿Fratulencias podrían transmitir COVID-19? Ay. Guácala. ¿Eh? ¿Esto ¿Qué, guácala, guácala. ¿Esto en qué país? No puedo creerlo. Flatulencias podrían transmitir COVID-19 en la madre, ¿es ¿en serio? Pinche gobierno me cae, ya no se dejen engañar. Guácala. ¿En serio? ¿Qué, y, qué, ¿Y qué procede? como dice ahí, nos tenemos que poner un tapón o qué? Uy, no, no puede ser. No, no puede ser. Dios mío, no había visto este meme no puede ser. Hay que echarse, hay que echarse suavito. Ok, vamos. Comprar esos chones, ¿qué? ¿Cómo fue que tú dijiste? Son como de, parches. Eh, los parches. Dos parches esos. Sí. <risas> dice, saludos, hay un documental en internet donde se dice que oler los pedos es beneficioso para la persona Dios que Dios. los está recibiendo. ¿Ustedes qué opinan? Dios santo. ¿Hay un Hay un documental en internet. A ver, Dios. Mándanos Dios. la, la ah, amiga sí, mándanos a ver dónde. Eres. Para ver eso, porque no sé si nos estés choreando a lo mejor. No, guacala Dice, mira este Ox. A ver, vamos a ver. ¿Qué es eso? Dice, mira este Ox. Esto es como <ríe> fat bugs. esto es como. Ah, ese es de las bromas, ¿no es de las sí bromas? Sí, es de las bromas, ¿no? Mm. Lo apachurras oh, sí. y, y huele a huevo, ¿no? Uf, una vez, una vez, ¿En una vez, sí en, el, sí, en la escuela, ¿verdad? Uy, sí, una vez, eh, eso es algo espantoso, o sea, nunca en mi vida, nunca en mi vida oli, ni he olido algo tan horrible como eso, en serio, o sea, nos sacó a todos de clase, o sea, fue una cosa impresionante, o sea, no pudimos hacer clase por esa cosa. ¿En serio? Sí, es espantoso, o sea, nunca volví a oler algo similar en mi vida. Sí, <risa> tremendo. Yo horrible. sí, este, sí, también en la escuela, en la secundaria, eh, echaron uno de estos bombas oh, olorosas. Y no, no, no, eh, no. sí, olía a huevo, ole a huevo podrido. Terrible. Allá en Colombia hay unos que se llaman pedos de bruja. Ajá, pedos, Imagínate. Pedos de bruja. Sí. Aquí hay unos chocolates que se llaman pedos de monja. Sí. Sí, pedos de monja. Eso es en. Uy, deja de ver, esto es en Guanajuato, los pedos de, de monja. Te mando otras foticos ese, a ver, ¿qué te mando vamos más? A ver. Tenemos aquí fotos, ya, ahora sí están participando. Ahora sí. Pero con puros memes, ahora con, sí, con puras cochinadas. Con, con un tema puerco, <risa> temas cochinos, ahí sí llaman y ahí sí hablan y todo, pero cuando estamos cultos, ah, nadie, ahí sí no aparece. Ah, mira, aquí nos mandó el link, dice, ahí dice que oler pedos de tu pareja es beneficioso. Dios, no. No puedo creerlo. No, que antirromántico. No. Estudio confirma que oler las flatulencias de tu pareja puede ser bueno para tu salud. No, no, no, no, no, cuentes creerlo. conmigo. No, no, puede ser, no, no, no, no. yo no haría no eso. No cuentes conmigo. No, ¿cómo crees? ¿Por qué? ¿De parte de quién? No, no puedo creerlo. Bien, vamos a ver ya las fotografías porque ustedes a puro meme se la quieren llevar Aquí dice alguien más. Eh, en Argentina tenemos muchos avistamientos. Ah, ok, ok. Frígido, ausencia de deseo, o sea, está sequito, pandele. Que muestren su amor. Y hay pelos que no. te queman hasta los pelitos de la nariz de los de lo uy, ácidos. Uy, uy, uy. No. Pero miren, el tema de la combustión espontánea, nadie dice nada. Tema de pelos todos Sí, ¿sabes? sí, sí. Todos tienen. Bueno, pero de ahí nace la combustión espontánea, entonces. Puede ser. Puede ser. Ahí ya. Puede ser que de ahí nazca la combustión espontánea. Ahora ah, sí las fotos, ¿no? rápido, ya, para vamos, que sigas porque con si el no el la costa. gente nos sigue <risas> mandando cosas. Ok, aquí estamos viendo fotografías ya de la combustión espontánea. Vamos a quitar el número porque nadie ha llamado hasta este momento. Ahí están las fotografías. Este también es un caso en Estados Unidos. Sí. Es uno de los más eh, representativos de la combustión espontánea. Fue en los años ochentas. Eh, como finales de los ochentas Ajá. y eh, quedaron exactamente las extremidades junto con las calcetas y los zapatos de esta persona. Se ve una pierna, ¿no? Ajá, sí, sí, como, sí, como hasta la rodilla. Ajá. Estaba sobre una, sobre una carpeta, bueno, sobre un, sí, carpet, carpet. Tapete, sí. Ah, tapete, es que como yo hablo más <risa> inglés que español <risa> Este, no puedo hablar tanto español entonces me confundo, carpet ¿cómo dijiste? tapete tapete, tapete está sobre un tapete y al lado estaba un, un teléfono el teléfono, ni la mesita del teléfono, ni el tapete sufrieron sí. quemaduras solo el cuerpo de este, de este hombre o de esta mujer, no recuerdo cuál era su sexo pero vean cómo quedan, ese es un claro ejemplo de que hubo una combustión espontánea Sí, buena esa foto. Buenas esa foto, Vamos digo yo. Vamos a ver la siguiente. Eh, este es mira otro Mira la caso. ropa, creo que es una ropa colgada. No, no, estas son como ventanas. ¿no? no alcanzamos a notar bien, pero... Ahí sí se le ven las dos piernas. No, es, es la chimenea, mira, esta es la chimenea. Ah, sí. Exactamente, miren, aquí se cumple nuevamente lo de la combustión espontánea. Las extremidades están completas y todo el cuerpo está sí. completamente hecho cenizas. La the carpet, ¿cómo, cómo ¿Tapete? el tapete, el tapete no tiene quemaduras y está cerca de un sillón que tampoco sufrió quemaduras y está cerca de la chimenea. O sea, esto es, para mí es real. Este, los antecedentes desde el siglo XVII hasta la actualidad sí. se siguen cumpliendo. Habría que ver en todos este, estos casos... ¿Qué tipo de alcohol consumieron los que terminaron así? Sí, sí. O, ¿cómo estaban en, en su organismo como para que personas que estén cerca de una fuente de fuego puedan calcinarse de pronto una, una explosión sugestiva? Digo, una sugestión, ¿cómo se llama? Combustión. Combustión espontánea. espontánea. Ok. Pero impresionante, ¿no? O sea. Sí. Y, y, y para que hayan dos mil, dos mil, no, no doscientos mil, digo, sí, doscientos mil casos más, o sea, de los que no se saben tampoco, o sea, eso ya es porque si sí. sí sucede algo Mira, si la gente, extraño en el cuerpo. Si la gente me apoyara en el Patreon, me apoyara con superchats nos podríamos dedicar a buscar casos en Latinoamérica de combustión espontánea, Exacto, ¿verdad? Sí. Iríamos a, hablaremos con médicos en clínicas, en todo este tipo de archivos para saber si alguien la policía, los bomberos. Yo creo que sí deben haber. Para ver si alguno de ellos ha sí. tenido un, un este, evento donde sucedió una combustión espontánea. Yo creo que sí deben haber casos. Muy pocos, pero sí. Sí, pero pues la gente no, no quiere apoyar con sus superchats, ni, ni quiere apoyarnos en Patreon. Pásale eh, a la siguiente vamos foto a pasar para, a la siguiente. para verle el chat a Katrina que a ver. está. Ese es otro, mira las piernas, ah. y parece que es como una niña, más o menos. No, no creo, este es una, una anciana también, ah. pero este caso no lo conozco, pero se nota que es una anciana. Sí. Dice, las cenizas y los restos de una mujer de 69 años... Ah, ya que fue encontrada muerta en una combustión prenatural en Londres el 29 de enero de 1958. Por la posición del cuerpo se podría suponer que había desmayado sobre el fuego de la chimenea y se quemó en el fuego, pero el fuego doméstico no tiene la suficiente potencia como para reducir el cuerpo a cenizas y nada más alrededor del cuerpo se había quemado o nada más alrededor del cuerpo se había quemado o chamuscado. ¿Ves? O sea, los Uf, objetos no. no se queman, la silla solo se el cuerpo. Uh -huh. Y quedan las piernas, quedan las piernas. sí Exacto, ¿sabes? Quedan las extremidades porque por ahí no pasan gases, seguro. No, no, o, no. o la grasa es menos, o no sé. Se concentra más el calor. Eso, eso es como lo mismo cuando uno empieza ah. a, a congelarse, ¿no? El calor, en el cuerpo humano... Enfría las partes que no sirven e intenta conservar ah, okay. el corazón, los pulmones y todo para mantenerse vivo. Ese ah. es como más o menos algo así. Por ¿no? eso la gente que se congela, se le ponen negros los dedos. Los dedos de, primero, de los porque el cuerpo deja de darle calor a lo que no le va a funcionar. Entonces ah. da calor a, a, lo, a lo vital, ¿no? El corazón, los pulmones, el estómago todo eso, para mantener a la persona viva. Pero entonces aquí, mira que se calienta más, es lo que tiene uno aquí. Y, y las piernas, y a veces las manos no, ¿no? Sí, exactamente. O sea, como que deja de dar calor. Es el mismo como principio. Lo, el mismo, Sí, el mismo principio. Me hizo acordar de eso. Oye, yo no sabía por qué se ponían negros. O sea, sí, sabía que cuando te congelas se te ponen negros los dedos de los sí. pies de las manos y te los cortan. Pero no sabía que era porque tu cuerpo sí, de, trata de, de, de conservar. conservar el calor en, uh -huh. en los órganos vitales. Sí. Por eso se mueren los dedos de los pies y las manos primero y la nariz. Entonces aquí es como si los órganos vitales se autodestruyeran. Sí, o sea, solo se concentra el calor, es aquí en el, el calor, centro. el calor en el centro. Sí, mm. es como el mismo principio, pero de diferente forma. Uh -huh. Exactamente. Y ¿Qué? me hizo acordar de eso. O sea, porque qué en la combustión se quema esto y deja los pies y las manos? Pero entonces pasa eso mismo, como esa, con esa misma idea. Sí. Por eso es que uno cuando tiene frío... Se le enfrían las manos y los pies. Ah, sí, sí. Pero es porque el cuerpo da calor, es más a lo, de, lo, lo lo que nos mantiene vivos, el corazón y eso. Sí, sí, sí. Que sí, mira, razón. quedaron los pies de la señora. Sí, mira, uh -huh. esto en Londres en 1958, qué escenas de combustión espontánea. Esto es un gran misterio que no muchos han investigado aquí tenemos otro caso, esta fotografía de que se ve como de los años setentas. sí, mira, los sillas completamente, mira, ese uh -huh. color de, de los jeans, uh -huh. es una incineración o sea, es un calor a pero un grado increíble, increíble. Sí. exacto, como cuando incineran los cuerpos, a, a esos Así grados llegan, se, se carbonizó totalmente, se carboniza pero no los objetos sí. no sufren quemaduras no se queman, sí Increíble fotografía, mira, que da solo un pie este, expuesto. Uh -huh. Y está cerca también de una chimenea, ¿eh? Sí. Ay, yo, yo que quería poner una chimenea en mi casa. <risa> <risa> ya no. Ya me dio cosa, no puede ser. Ya Gente, ¿quién tiene chimenea en su casa y no sabía esto? Ah, coméntenos ahí, ¿quién tiene chimenea en su casa? Uy, qué, qué muerte tan extraña. Dice Mar Azul, también las eh, telas de esa época eran de poliéster, que es muy flamable a ah, la tela de la ropa, la, lo de la ropa. Ok, vamos a ver uh -huh. otra de las imágenes. Impresionante y esta, ¿eh? Impresionante. Sí, sí, sí. Mira, dice, mira esa. en Brasil sí. le consumió el cuerpo a la chica, pero no la ropa, dice Ebs, el ministro que no quiere llamarnos para contarnos esa historia. Qué extraño, mira por ejemplo esta, tiene un zapato, o sea, no. Sí, tiene, tiene las medias puestas. Sí. Y también está en una chimenea. Qué diablos. Sí. Qué miedo, ¿no? Pues, si ahora está causando miedo, pues claro que en aquellas épocas del siglo XVII. No, pues claro. Pues nos iba a aterrorizar. Que se, que se mueran en una combustión espontánea. Todos en chimenea, todas las fotos que han mandado Ajá. tienen chimenea. Yo las que conozco son de Estados Unidos y han sido por cigarro, porque incluso ahí dejaron el cenicero y todo. Hay una muy impresionante donde se alcanza a ver el techo y el techo también tiene como, como una especie de, de hollín, como si hubiera salido una flama que, que hubiera alcanzado el techo, mm. pero lo raro es que en todos los muebles... Están intactos, solamente es el cuerpo que quedó carbonizado. Ay, qué raro. O sea, salió del cuerpo y, y subió la flama, ¿no? Sí. Y este bueno, este es uno sí, de los más famosos. Exacto, sí. Claro, este es, yo creo que es el más famoso uh -huh. caso que se sabe de la combustión espontánea. Mira, la silla todavía quedó en, en estructura, pero el cuerpo desapareció. Sí. Completamente desapareció, solo queda un pie expuesto con su zapato, es todo lo que quedó de esta persona, uno de los, de los casos más famosos. Sí. De la comisión espontánea. Uh -huh. Este me parece que es una representación. Eh, aquí podemos ver. Por las piernas, las ¿cierto? Extremidades. Como que no, son sí. como reales. Este, esta es como una representación. Pero me pareció interesante por lo, por lo que se ve viejita. Claro, y mira, tiene como guantes el tipo este que está tomando muestras. Sí. O no sé, o no sé si sea una representación porque a mí se me hace muy extraño que se alcanza a ver todos los, los huesos de la calavera y los pies. Híjole, es que no puedo saber si sí. esos pies son, sí. son reales o son falsos. Pero se me hace muy extraña la calavera, mira, completamente el esqueleto expuesto. Sí, sí. Si es una fotografía real, qué horrible está. Sí. Si es una representación, pues bueno. Gracias por el Super Chat, Ricardo Rivera. Aprendan a Ricardo Rivera. Saludos, que Ricardo. nos mandó 25 pesotes. Gracias, Ricardo. Mm. Qué buena onda. Qué bueno que, que te guste el programa. Y qué bueno que nos ayudes y nos hagas sentir ese cariño con los Super Chats. Gracias, mi hermano Ricardo Rivera. Dice electro electroquico, es real. No, si sí es real, qué tremenda foto. Por ahí, Katrina eh, mandó algo. Vamos a ver, todavía faltan algunas otras. No, no hay más. Ah, sí. Sí, mira. Esa. Aquí nuevamente eh, lo mismo. Esta me parece que sí es con un cigarro. Aquí no vemos chimenea cerca. Y mira la pared. Sí. Eh, queda con una especie de, de sustancia. Todo como es, brasa, exacto. Eso no es como que se haya quemado la pared. Sino que quedó embarrado, este, sí, como que la grasa, ¿sabes? Cuando se pega uh -huh. y se enfría, sí. así se ve. Sí. Como cuando la grasa se enfría, queda pega, pegada sí. en algo, así se ve exactamente. Sí. Ese está bien. Y todo mira. alrededor, mira. mira las, sus, mesas, las piernas, allá las o sea, se le ven bien las piernas y los pies. Son impresionantes. Mira, el, el en, este, en este caso se ve que es un sillón y se ve que el, siño, el sillón sí se consumió, Ajá. al menos la parte de atrás sí se quemó. Sí. Solo quedaron las piernas y alcanzamos a ver la parte de, de la pared de atrás, porque el sillón sí se quemó el respaldo. Sí. Está raro este, ¿no? Pero las mesitas, la mesita de al lado no sufrió daños. Mira, esta sí, se alcanza a notar del lado derecho... Sí. No quemado porque se hubiera caído de Como que quemado. lo alcanzó un poquito Como que lo manchó de hollín, sí Pero, pero yo le miro los pies y sí, son, son humanos Claro, claro, sí. esas son foto, fotografías sí. reales Mira, ahí Mira, se ve mejor Ahí tenemos, es el mismo caso, ¿verdad? Sí Es el mismo caso, se quedó la estructura del sillón Sí wow Wow, está, está increíble. No voy Estás... los pies, sí se ve mira, que es humano. Claro. Mira, mira eso, no. Claro, ahí están los, los pies. No. Todo por no sacar las flatulencias. <risa> Gente, por favor saquen las flatulencias <risa> donde quiera que estén y con quien quiera que sea. Y no vebanos si no se prenden. <risa> sí. Saquen <risa> las flatulencias. Sí. Si sí, están tom -y tome, eh, saquen flatulencias o erupten, pero donde no haya fuego, donde no estén fumando, donde no haya una chimenea, no vaya a pasar, porque ese, esta muerte es en minutos, es decir, sí, no es que tarda no, tanto tiempo, no. son minutos que se desintegra completamente el cuerpo, la verdad no, no sé, no el libro no, hasta el momento donde voy, no dice cuánto tiempo tarda un cuerpo, la combustión espontánea en carbonizarse, pero estoy seguro que no pasan horas. Sí, no, no. Vamos a ver que nos, Catrina nos está mandando algunas fotos, algunos, algunos datos, y dice, ah, oh, caray. No, eso no lo... es. ¿Es esta? No. Ese tampoco. Ah, es acá. Okay. Ya se eliminó. Ya Catrina dijo, ya no les mando nada. <risa> ok, vamos a ver aquí. Catrina nos manda fotografías también. Ah, mira, nos, nos mandó las mismas. Exactamente. Ah, sí, sí. Exacto, son las mismas que habíamos visto. Ajá. Sí, exacto, son las mismas. Ajá. Ah, mira, ahí mira, hay otra foto de las mismas. Sí. Pero, ¿esa es otra ah, foto? Dice, eh, Katrina, apareció medio consumida por el fuego. Voy a poner la, la pantalla para que la gente vea. Es que no estaba viendo la pantalla. Uh -huh. Perdón, gente, no les puse la pantalla. Pero dice, apareció medio consumida por el fuego en una silla. Su marido explicó. Se libró de la cárcel gracias a que se consideró combustión espontánea. En realidad, como toda leyenda paranormal, la base es una mentira. El esposo fue condenado, luego administrado... Y ella no la encontraron en una silla, sino en el suelo de la cocina. Según Dupont, la muerte se debió a un castigo divino. Si el muerto hubiera sido el marido, eh, dice Leermas, seguro que se habría hablado de brujería y la habrían condenado. Eh, sí, aquí en el libro que, que tengo habla sobre un caso donde precisamente la esposa muere en una combustión espontánea y al esposo pues lo lo señalan como el asesino, como el culpable, como que él la quemó, y todo el proceso de este caso lo lleva pues a, a estar cerca de, de, de tener una sentencia y, y estar en la cárcel, pero uno de los combustion, combustionistas de aquella época entró al caso eh, y quiso ayudar y entonces señaló todos estos principios que se sabe de la combustión espontánea para determinar que... Eh, como encontraron el cuerpo de esta mujer, había sido en realidad una combustión espontánea, como esto no es una cosa científica pero sí aceptada entonces al, a la persona esta la, ¿cómo se dice? ¿indultaron? Bueno, le quitaron ¿Absolvieron? lo absolvieron, indultaron. no sé cómo se diga esto, Yo saben que yo revuelvo las palabras, es una enfermedad que tengo, no, no crean que es por ignorancia, es mera, inf mera inf informidad, digo enfermedad entonces, eh, pues, así se libró esta persona de caer a la cárcel por un combustionista que lo ayudó para determinar Uy, que la mujer murió por combustión espontánea. Es tremendo eso. Sí, eso, eso es peligroso. O sea, si alguien se quema de pronto, pues claro que te pueden echar la claro, culpa a ti. Claro, Y es decir, no, este fue el, el fuego divino, fue el, el diablo que lo quemó. No, Estamos, no van a creer. No, no uh -huh. van a creer. Por eso, ah, imagínate, yo creo que en estos libros nos tienen que decir más más situaciones de conmoción sí. espontánea de las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, porque seguro que a muchos los acusaron de ser asesinos. Sí, sí, sí. Y las personas que morían solas, bueno, ahí sí ya. Sí, a las de Estados Unidos, les digo, las que yo conozco, de Estados Unidos, sí eran personas solas. Y creo que todos de los que nos mostraste ¿Eran también Soros? eran personas solas. Eran solos, sí. Fue el pirotrón, exactamente. Pirotrón. ¿Pirotrón o cómo se llama, llamaba? El piratrón, ¿no? Pirotrón, piro, no, pirotrón. Pirotrón, ¿verdad? Sí. sí, creo que sí fue el pirotrón. Bueno, gente, son dos horas con ocho minutos. Nos hemos extendido de más. ¿Quieres mandar algún mensaje a esto que es Relatos Oscuros? Pues Oye, iba a decir algo último y dice... Pero no hay superchats. Pues sí. Yo digo que lo dejemos para una segunda parte, bueno. en donde avancemos en el libro y digamos otras historias bueno. y sigamos quizá investigando y podamos traerles información diferente a la que hoy platicamos. ¿Te parece? Bueno, bueno, O si alguien da cualquier superchat, lo dices, ¿no? Sí. A ver, vamos a esperar, gente. Si alguien tiene para dar un superchat por último, pues Andrea nos cuenta la última historia que traía para nosotros. Eh, son dos horas con nueve minutos. Es el día 25 de enero del año 2023. Nos encontramos ya en el futuro. Y bueno, estamos en el futuro y seguimos eh, con estos temas de misterios que resultaron sí. desde el siglo XVI. Sí, están preguntando el qué libro, libro es, de, es. No, no le digas, no le digas, no dan super chance. Bueno, o es sea... <risa> no, cierto sí, dile. <risa> Diles. Uno es este, Fuego en el Cielo, y el otro es... El otro es Gabinete de Curiosidades Médicas. Gabinete sí. de Curiosidades Médicas, ahí está. Gabinete de Curiosidades Médicas. Exactamente. Este, la gente, la, los que hacen este maquillaje <risa> ponen la manita atrás, ¿no? Sí, Entonces, pero cuando son cosas pequeñitas <risa> que no puedan ver, pero no un libro. <risa> <risa> es es así. Ok. No dieron super chat, entonces yo creo que nos tenemos sí. que ir. Eh, pues le mandamos un abrazo a toda la gente que estuvo con nosotros esta noche. Estuvo interesante sí. el tema. Híjole, platicamos muchas cosas. Sí. Nos reímos mucho con lo de las flatulencias, uh -huh. que a eso sí le entraron. Ahí sí, casi llaman. Ahí sí, casi llaman para contar uh -huh. los chistes y los memes. Eh, sí. Ah, gracias Paola. gracias, Paola. Fue un super sticker uh, de Paola. Bueno. Bueno. Por Paulita voy a hablar. Eso, Oscar, gracias, nomás porque me eché un pedo y nadie se dio cuenta. <risa> gracias, Oscar. Festejó, Oscar festejó Festejó a, a su manera, sí. Dice, eh, otras teorías, dice que son reacciones químicas, otras teorías indican que algunas reacciones químicas en las que se mezclan diferentes componentes pueden, pueden causar un foco de fuego espontáneo. Esta podría ser la explicación de un caso real en el que una mujer ardió en llamas caminando por la playa. La combinación de los residuos que dejó en el ambiente, un espectáculo de fuegos artificiales en esta zona donde había un alto componente de sodio pudieron causar la combustión espontánea de esta mujer. Fíjate, ahorita que hablaste de estas hipótesis, uno de los investigadores sobre la combustión espontánea hizo un experimento con animales. A gallos o gallinas uh -huh. les comenzó a dar una dosis de alcohol diaria durante varios meses hasta que resultara la combustión espontánea. Uh -huh. No resultó, eh, pero pero después eh, siguió con estos tipos de, de experimentos, él quería hacer que uno de estos animales tuviera una combustión espontánea, y bueno, él dice que logró hacer que un conejo se quemara, me parece que en tres meses de dosis diarias de alcohol, Uf. y que las gallinas eh, habían durado hasta ocho, hasta ocho meses, que unas habían muerto antes, pero las que habían quedado vidas, vivas, habían tenido los resultados que él esperaba o cerca de los resultados que él esperaba hasta los ocho meses. Pero oh. el conejo sí me parecía a los tres, tres meses. Ahí tengo bien el dato. Yo creo que en una segunda transmisión que hablemos, en la segunda parte de oh. combustión espontánea, wow. les platicamos bien estos datos y los experimentos que se han realizado y demás cosas que obviamente no les hemos contado. Porque, sí. pues, como ustedes pueden ver, los libros tan gruesos y pues todavía hay mucho por saber. Y les vamos a traer la otra fotografía en la que les digo, donde se ve incluso el techo, como mm -hmm. la grasa o el hollín quedó también en el techo. Eso, esa foto es muy impresionante también. Bueno, gente, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar bye, esta noche bye. en Relatos Paranormales. Oxlack. Paranormal. Oh, sí, es que tengo que en Spotify la gente no... No nos va a encontrar porque van a encontrar a relatos oscuros. Mm. Y Alexa, por ejemplo, me... Alexa, relatos oscuros en Spotify. Obteniendo relatos oscuros en Spotify. Reanudando el último episodio, número 59, la aterradora religión rusa. Ese no es mío, ya ven. No. Y escuchen, escuchen. Que el fanatismo no es ningún buen aliado ah, no es tu... Y ahora entenderás el porqué. La serie Chip and Dale es una de las creaciones más grandes de Walt Disney. Alexa, sí, cancela. Una... La serie animada Chip and Dale es una de <risas> las más aterradoras que ustedes no se imaginaron nunca jamás en la vida. Esta cuenta con escenas que te llevan a un lugar muy profundo y misterioso. ¿Sí? Así como lo escuchan. Esos relatos oscuros no son nada parecidos a los que aquí hablamos. Espero no se confundan y mejor busquen relatos paranormales Oxlack, y así encontrarán a Andrea. Tienes que y a cambiarle el nombre. En relatos oscuros segunda temporada. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Gracias. Bye, Descanse. Bye, Lea, bye José. Bye Enrique. Bye Maru. Bye Gos. Bye, Katrina. Vamos a poner la cumbia. cumbia. ¿Y qué tema? ¿Qué más quieren que hablemos? Ah, de, de, pongan temas, manden pongan temas. Pongan temas, algo interesante, exacto, chévere, exacto. insólito, desconocido. Sí, para el día de mañana. Pongan temas. Ahí escriban. Que hablen de alguna cosa. Chao, Fer. Bye, Jordi. Bye, Andrew.